Muchas personas... Espérate que estoy, estoy, estoy... Me digo doble Espérate Siempre pasa algo, ¿eh? Siempre pasa algo aquí ahora Que os decía que muchas personas se pierden las pequeñas alegrías Mientras aguardan la gran felicidad Eso lo dijo Pearls S. Buck que, Bueno, un, un gran hombre eh, Que sabía perfectamente lo que decía Así que... Las pequeñas alegrías Es lo que os contamos cada hora virtual aquí cada semana, ¿no? porque las grandes felicidades, eso ya cada uno verá, y cuando salga el visor de sus amores, y cuando salga el juego de sus amores, pues estará perdido por ahí diciendo esto es la leche y tal. Pero hasta entonces, hasta entonces, tenemos que agarrarnos a lo poquito que tenemos, y eso es lo bueno que tiene el, el venir de vacaciones el venir después de dos semanas, que lo ves todo desde fuera y dices, anda, pues no es no es tanto lo que nos eh, decimos, ¿no? Esa, esas cuevas, esas eh, cámaras de eco, ¿no? Donde, porque he llegado y de repente hay haters de PSVR, de repente que si Pentile, que si ya todo es una mierda, o sea, un montón de, de, de cosas súper super extrañas, ¿no? Entonces... Eh, bueno, que, día, no, día. que no, que no, que no, que no, yo no, no, no, no comulgo con esas cosas. Pero bueno, estáis viendo que hoy somos cuatro, muy buenas a todos, rovianos por venir. Está Julio, está César y está Ramón. A César le conocéis de algunos vídeos que hemos hecho de vez en cuando. Eh, César cogió las maletas el otro día y se fue corriendo al Barcelona World Congress a ver qué había por ahí. Así que se ha traído unas fotitos y sobre todo su experiencia de cosas nuevas que van saliendo. Ya sabéis, esas cosas que aparecen en los festivales estos, porque es un festival económico, y que luego con los años a lo mejor algo de eso termina saliendo en la vida real y nosotros lo podemos probar pero bueno hasta entonces eh, César nos lo va a contar porque es el enviado especial dicharachero al Barcelona World Congress y nada es, antes de nada yo sí que decir que gracias a Ramón gracias a Julio gracias a Hugo gracias a Gaby o sea todos los que hacemos real o virtual detrás que nos podemos coger vacaciones de vez en cuando Cada uno, podemos ir de trabajo a otro sitio Y que el canal no se paralice Eso es la diferencia que hay Entre Real o Virtual Y esos canales unipersonales Que no tenemos nada en contra, pero bueno, que sepáis que la comunidad es esto Que podamos venir muchas veces Y angusentarnos cuando podamos y que no se note Que siempre mantengamos ahí el nivel Así que muchísimas gracias a todos Que vamos a empezar con los Con los titulares, ¿no? sí Sí, sí, sí, porque hoy, no sé bueno, la verdad es que sin que tú estuvieras, el último programa duro casi dos horas, pero esto ya sabes cómo es, <risa> qué peso me quita de encima. Si, si hubieses estado tú y hubieses sacado ahí dos o tres papers, lo mismo, habría durado dos horas, dos horas y media, tres. Totalmente. <risa> bueno, pues venga, vamos a empezar pues a no, dos. Vamos. Nos ponemos a la izquierda. Y vamos a empezar a los titulares, a ver qué tal, qué tal se nos da la tarde Si vemos que nos alargamos, ya sabéis que cortamos algunas cosas No todo lo que está en el guión termina en el programa Eso que lo sepáis Porque tenemos más cosas, pues acaso nos quedamos cortitos Venga, pues dale Vamos cortitos. a empezar Espera, si sí, los encuentro <risa> Aquí está. Bueno, yo empiezo Ahí está, tú empiezas vale, Pues la primera noticia, o sea ya sabéis, en azul lo que hablaremos después, un poquito más y lo que no, lo que vamos a comentar directamente aquí. Digo también, para que César esté al tanto, de, <ríe> si voy rápido con algunas. Pues MetaQuest 2, como veis, esta noticia del viernes, que sacó Meta, que la edición de 256 GB baja el precio. Concretamente son 429,99 dólares, que aquí en, en España o en Europa son 480 euros, que antes costaba 550, por lo tanto baja 70 euros. Y hay una diferencia de 30 euros con respecto a la de 128 GB. O sea, si te vas a comprar un Quest 2, pues quizás mejor comprarlo ya de 256 GB, porque 30 euros mm. quizá ya no es tanto, ¿no? De diferencia. Y, y no solo afecta a Quest 2. Como veis ahí, Quest Pro, a partir del 15 de marzo, en España y más países, Estados Unidos y Canadá ya está disponible, vale 1.000 dólares. Y aquí no tenemos el precio en euros todavía, pero haciendo una regla de tres, más o menos, seguramente se quede en torno a los 1.300 euros, de 1.800 euros que que cuesta ahora mismo, vale, o sea es una bajada como decía Gaby de, de pantalones, ¿no? O sea porque porque es una es una gran bajada ya sabéis que hicieron una oferta ahí temporal en algunos países, no en España y ahora es, sí, pues. y coincidió con, con el anuncio de Viper si no recuerdo mal o, o algo uh -huh. o no el anuncio sino algo que o que venía no me acuerdo exactamente eh, claro aquí se abre el debate que no lo vamos si queréis no lo abrimos esta noche pero lo dejamos para más adelante que es eh, sigue siendo el precio de 999 dólares pongamos que sean 1100 euros 1200 euros sigue siendo un precio ajustado para este visor o se han subido a la parra y tienen que bajarlo al menos la mitad no ese sería la pregunta yo creo que para el siguiente programa pero, eh, ¿no? O sea, todos... Creo que todos por el suspiro, vamos en el mismo pensamiento. ¿no? En realidad creo que Quest 2 cuesta más y MetaQuest Pro cuesta menos. Eh, el coste real del producto, si no tuviese detrás a, a, a Meta intentando sacar nuestros datos y usarlos para sus cosas, ¿no? Es una reflexión. Si fuese un visor... Oye, a ver si nos van a subir ahora a Quest 2. O sea, bueno, no lo sé. Hay gente, que prefiere, hay gente que prefiere Quest 2. O sea, nosotros en la oficina, por ahí rondando, tenemos Quest Pro. Eh, César, ¿tú has probado Quest Pro? Sí, claro. Pues eh, hay, hay, hay gente que dice, pues que yo prefiero Quest 2. Incluso teniendo Quest Pro al lado. Yo estoy en, eh, yo estoy en, esa, en esa tesitura. ¿eh? Pues Quest, Quest 2 tiene una cosa muy guay, que es que cuando estás desarrollando... La cinta esta no estorba nada, pero la otra, ponértelo y quitártelo o sea, es incómodo, ¿no? Si, si estás desarrollando algo y tienes que estar todo el rato de vez en cuando poniéndote el visor y hacer cualquier uh -huh. cosa y volverlo a dejar en la mesa, efectivamente, cuestos es más cómodo. Y hay veces que, que, en, en, que yo también cuando estoy desarrollando con ellos... Uso cuestos porque me parece más... Que sí, que sí, que, que sí. ¿Alguno le hace caso a este hombre? ¿Alguno alguno piensa que este hombre cuando dijo que, que el precio de las Pro las bajaban por qué y se marcó ahí un speech, porque estamos probando precios y hemos hecho unos cálculos y hemos hecho tal, o la realidad que sí. pensamos algunos de que han vendido cuatro. Porque uno lo, han regalado, uno lo regalaron, o sea, han vendido cuatro. Ese es... Sí, ya, como decían a, a youtubers. Claro, esto ni siquiera, porque a nosotros tampoco nos han mandado ninguno. O sea, es la primera no, vez... No. Que... no, no, por eso, que, que los han vendido a los canales, o sea, para poder enseñarlo. Sí. Claro. Yo es que veo pocos por ahí, y eso que mira que nos movemos en ferias, en, en eventos, en activaciones, en tal, y poquito, poquito, poquito. Mm. Um, pero bueno, tengo una diapositiva que he preparado Pero la voy a hacer cuando terminen los titulares Para que no me eche a la polvo Ya que es el primer día que vengo después de vacaciones Pero tengo ahí una cosa a ver qué os parece para, para explicar algo Venga, vamos bueno, a Bueno, pues acordaros que hasta junio regalan el Golf Plus Y el Space Pirate Trainer Aparte de, del visor, ¿no? Con los mandos uh -huh. Genial, pues seguimos con los titulares Med actualiza sus planes de lanzamiento De visores y gafas XR Entre 2023 y 2027 Mobile World Congress, ahora son varias noticias relacionadas con el Mobile World Congress. ZT presenta sus gafas AR Nubia Neo Vision Glass. Xiaomi presenta gafas de realidad aumentada. A ver, mm. que las gafas de realidad aumentada nunca fallan. ¿Esto ¿Cuál César confirma ha aprobado todo esto? ¿Que luego nos va a hablar de ello? Sí, sí, sí. sí. Por eso voy rápido, luego lo, lo vemos. Sí. ¿Cuál confirma acuerdos con siete operadores para diseñar dispositivos XR basados en Snapdragon Spaces? Luego en la siguiente imagen tenemos Pico, que es en la entrevista que hizo César a, a Leland. Pues nos quedamos con este titular de España está en nuestro top tres del mercado europeo, algo que no esperábamos. ¿Vale? Pero es que si es Europa, es que no mundial, es que si. Ya, no pero, ser, Sabes sí. ¿Es que es si Europa que está, ¿cuál es la primera? Portugal. Pero podríamos Andorra para abajo. R <ríe> no sé. Vale, vale. Bueno, luego luego comentamos de Eso es. Eso de la es. Eh, luego tenemos Flipside Studio, que es un, un estudio de producción virtual que permite a creadores usar la RV para hacer programas animados en tiempo real y compartirlos luego en Twitch, YouTube. Y eso, comparte tu aventura, comedia, entretenimiento familiar o sería entrevistas en directo o grabadas. Y como dicen, el único límite es tu imaginación. Y esto al final tú controlas un personaje virtual, un avatar virtual. Uh -huh y tienes tu set de producción puedes tener herramientas como un teleprompter para tener delante ahora mismo que yo pueda mirar a la cámara no y, y no esté leyendo uh -huh. como a veces hago porque estoy en directo y no, no se nota nada tú Ramón no digas nada tú, tú nunca lees que no se nota no, no. no le quitamos la magia a esto que el, el eh, pues como, sin a, sin, Esto sin activarlo de NVIDIA, Oscar Esto, podría, esto es un verdad monedote. Joder, calla, calla, qué miedo Pues eh, dicen sin límite alguno Bueno, el límite de los avatares que tienen estos Bueno, estos son Ready Player Me, ¿no? Sí, es compatible sí. con Ready Player Me también O sea, que tienen sus aquellos Bueno, pues todo se probará pues... estaba, en, estaba en PC y llega ahora a Quest bueno, empecé seguro me que, busca, es que tiene está chulo. Que, que tiene más brillitos. Yo he visto un vídeo que da buena grima, que te mueres. Pero <risa> in, claro, es que esto hay que currárselo. Esto no, esto no vale con hacer ahí y, y venga, ya está. Porque es verdad que en Quest ves queda raro. En Quest queda raro. En Quest queda todo raro. El metaverso es muy raro en Quest, no es muy. Pero gratis. Sí es. Es de GameCube. <risa> el ¿Sí? metaverso de GameCube. <risa> sí. Es, eh, bueno, sí, bah, bah. venga, más cosas. Venga, pues seguimos con la siguiente noticia que es la maravillosa encuesta de Steam que tenemos todos los meses y que maravillosa, pero cada vez peor, <risa> menos importante, o porque yo ya relevancia tiene de cero, la verdad, conforme pasa el tiempo, porque por fallos y porque, como es opcional, pues lo suyo mm. sería que Valve compartiera esto del, del uso real, ¿no? Porque a mí yo nunca me sale en la encuesta, con lo cual y yo uso el visor todos los meses, así que no suma. Pues Steam, la encuesta Steam Mala noticia Baja un 0,12% Nos quedamos otra vez o sea, Se reduce pero seguimos en el 2 En este caso en el 2,07% Bueno, seguimos en el 2% pero, De los usuarios activos con realidad virtual en, de Entre todo Steam ¿no? O sea que, hay, hay que tener en cuenta Que son porcentajes Y lo mismo, esa, esa bajada del 0,2% En realidad significa un incremento De los jugadores de no VR Más alto Claro, más. claro eh, sí, sí, eso es se positivo. llama. Eso lo hacen los políticos. Se llama cocinar las encuestas para que digan lo que tú quieres que diga. <risa> sí, que está guay, ¿eh? Julio, no te quito la ilusión. Pero. Que, sí, que, sí. que narices, que ya podía estar en verde. Que llevamos sí, en rojo. Jo, digo yo. Que no digan términos absolutos nunca. Eh, los términos relativos no tienen sentido. Entonces. Esto, esta, esta encuesta, estos datos que dan aquí. Al ser términos relativos, eh, son poco informativos. Si dijesen alguna vez un término absoluto que dijesen tenemos tantos usuarios y el porcentaje de usuarios sí, de, VR es tanto, a de ya año, a partir de ahí podríamos no. extrapolar y, y entender sí, sí, un poco digo que, que a final pasando. de año normalmente compartían el número de usuarios activos de media en Steam, mensual y de ahí se hacían cuentas de, con este porcentaje y por eso se hablaba siempre de que PC VR era a lo mejor 3, 4 millones o 2 millones no me acuerdo ya cuánto era el número sí. Sí. pero eso, que, eso no, que alguna vez lo uh, calculábamos así, pero es que no recuerdo si este año me parece que no lo compartieron. Por tanto. Pero, pero si esto... En su momento hicimos una hoja Estel. Sí, con, sí, esos, con los números esos que salieron. Nada. Y nos liamos allí y dijimos, esto para que tenga que ser viable tenemos que llegar a tal. La hoja Estel se está... De, de, las carcajadas se escucha desde el... O sea, ¿sabes? Eh, bueno, eh, Real habitual, sí de, Cargándonos aunque, el, el sedato, hype aquí en, en, <risa> en directo. ¿Cómo? Aunque ese dato global pues en julio ocurre eso pero de los otros si nos da una idea de esos activos opcionales que los coge Steam, pues cuántos tienen cada visor, ¿no? y aquí vemos como q sigue con casi casi el 45% ha subido un 0,39, el segundo es Valve Index que ha crecido también casi un punto yo, no yo es que no me lo y creo. Riff, y Riff ese que ha bajado uno con a, Riff ese es a... el que siempre todos los meses baja, pero no, así sigue siendo el tercero que es más usado y Pero vos, ¿A cuánto venden index? ¿A cuánto se está vendiendo index ahora? Si no tienes nada, 1.500 pavos, ¿no? No, no, 1000, Es 1, que 1, 40, puede ser no simplemente no veo, que, que 1.080 haya... 1.080 Por 1.080 euros te vos. sigues comprando index Que es un visor que ya está superadísimo Pero no, no solo que lo compres que lo saques de, o lo uses ¿no? Esto es que lo uses Al ser porcentaje, esa subida de index Puede significar realmente una bajada de otro visor o sea, es que son relativos. No, yo no lo absolutos. veo. Yo no, yo, yo no lo veo. Sí que veo el que se ha comprado las las Pimax 5K Plus. Más 1%. Si lo, Ese es uno si lo que se, si se las ha comprado. De uno. Sí. Bueno, fíjate que, que hay más gente ya en teoría activa con Pico Neo 3 que con Vice Pro 2, por ejemplo. Ahí se ve que ha subido Pico Neo 3 y ha superado. igual bueno, con Pico 4 tiene ya un 1,19% que está detrás de Vice Pro y luego está Quest 1, uh -huh. Windows Mixed Reality, que prácticamente será ya Reverge 2 y algunos que queden, claro, de, de otras Bueno, lo, claro. luego César nos cuentas cómo le has visto a Lilan, si quería tirarse, sí. tira, quería saltar del puente o, o estaba ahí <risa> ilusionado. <risa> pues o, nada. Vale. Seguimos, ¿no? Sí, claro, seguimos. Pues en marzo llega con un vendaval de juegos VR. Yo la verdad es que este mes es increíble pero no vamos a comentar esta noticia porque el martes habrá un top juegos que estarán Gaby y Oscar y nos traerán ahí todos los trailers y todas las cosas maravillosas que llegan este mes mm. ¿se ¿Sí os parece? No. ¿más? sí el survival horror organ quarter lanzado en 2017 llegará en primavera a PlayStation VR 2 porque lo van a rehacer a Mata luego lo, luego lo vemos en detalle Population One pasará a ser gratis el 9 de marzo en, en Quest 2, que es el compatible y Quest Pro uh -huh. Luego lo comentamos Firewall Ultra se está Desarrollando con un Unreal Engine 5 Firewall Ultra es pues, Digamos la secuela o, o la evolución De ese primer Firewall Que salió en PlayStation VR 1 Y las características que dicen que aprovechan Del motor o, o en general Son pues eso Desarrollado con Unreal Engine 5 Usará técnicas de renderizado diferido Iluminación detallada en tiempo real Uso del seguimiento ocular de forma extensiva para lanzamiento de granadas, selección de opciones, renderizado fobeado para mejorar la, la nitidez donde mire, concepto completamente nuevo para la mecánica ADS de apuntar hacia abajo, imágenes 4K HDR con 60 FPS estables. O sea que ya no están diciendo que este juego va a ser en teoría como Horizon, como Resident Evil, con reproyección a, luego a 120. Porque si no, no diría 60 FPS estables, ¿no? Digo yo. Ni de broma. Ni de broma. ¿Eh? Pero bueno, que si viene con Nanite y viene con todas esas cosas, ¿no? Que llevamos hablando de. de Unreal no, pero con Nanite. Bueno, todavía, ¿no? no sé. O sea, Unreal 5, es, si no estás hecho ahora con Unreal 5, eres un mierda. ¿Sabes? Ni si ni te ocurra pisar la tienda. O sea, tiene que estar hecho por Unreal 5. Es, es lo que va a salvar a la humanidad. Eso es lo que dicen. Y va a salvar, y de paso a la VR. Pero bueno. Hasta que, hasta que no se implanten los juegos triple A con D. Mira, eh, Xavi, ahora vamos a hablar un momento de eso. Ahora cuando termine Ramón, nos voy a poner una diapositiva para que hablemos un segundito de eso. Y luego, con permiso de César, hablamos ya también del, del mobile. Pues este y año el... saldrá Firewall Ultra y ya veremos pues es. más cositas. Vale. <risa> luego no. lo siguiente eh, son que los mods de VR de lucros, Ross me acordaron de Red Dead Redemption y bueno, los que sacó después como el Cyberpunk... <coughs> Pues, pues la cuestión es que ha sacado el Air 2.0 ya compatible con todos los juegos que soportan sus mods este método de renderizado alterno de los ojos, mejora al 1.0 para en teoría tener menos aberraciones y que sea más pues cuando gire la cabeza que vaya más fluido o mejor, ¿no? Bueno, pues esto seréis vosotros quien lo pruebe, quien lo pruebe y nos digáis si realmente sí. no, porque... Yo lo quería claro. probar con Hogwarts, lo que pasa es que el jueguecillo que es impresionante, Hogwarts o sea, es, me quito, me quito Hogwarts sombrero, pregunta. Hogwarts Legacy ha recaudado en dos semanas 850 millones de euros. O sea, ríete tú. 850 sí, sí, sí. millones de euros. Que pese es, a la polémica que hubo. Pese y a todo. la polémica. Que viene a ser tres veces, tres veces lo que vale hacer la película de Hogwarts, la de Harry Potter. O sea, imaginaros lo que ha recaudado. Entonces, claro, eh, la, pues eso, que la risa floja, la risa floja de cuando alguien dice, ¿y tú? ¿Y cuál es el juego que más ha ganado en VR? Millón y medio. Y Empiezan ahí a, mi, a mirarse todos así, de reojo. ¿Sale? uy, pues va a ser que... ¿Vicever será el que más pasta ha sacado. ¿no? Que el triple A te lo vas a meter por el... Eh, sí, ahora lo hablamos. Pero bueno, que pues sí, que Luke More. Luke <risa> iba a decir. <risa> Luke Luke Ross, Luke Ross. Eh, el otro día sí tengo el plugin y lo intenté en Hogwarts, pero eh, no voy a decir por qué no me ha ido. Pero no vale. me ha ido. Insisto sí, eh, que quitar el a... ordenador un poquito. Mejor. <risa> no, que cuando consigues las cosas te las pasan por debajo de la vale, mesa. Sí. <risa> <risa> que vale 80 palos el juego. Vale, eh, ¿qué más? Pues lo siguiente, en otra noticia, más noticias del metaverso. Pues HST Bay abre su metaverso a las empresas y presume tecnología XR en el Mobile World Congress. Esto sí que luego nos contará César ahí, ahí está. cómo fue. Eh, crisis de 2 se apunta hacia PlayStation Viardo. Ya tiene su Death Keep, eh, el estudio español, para portarlo a, a PlayStation Vaya. Este es el juego tipo. Bueno, pues, si está en Crisis, ¿no? Por, sí. Hmm. Like sí. Lightboom light de la época. Pues eso, Sumalab ya está trabajando en ello. No sabemos todavía cuándo llegará, porque siempre te dieron la noticia en Twitter de que tenían el Death Kit. Así que, genial. Buena noticia. Mm. Sí, señor. Muy bien. Ole. Ole. Y Más. la otra, hablando de PlayStation VR 2, es que la empresa que, que hace los auriculares Mantis, que es que la empresa es Bionic, pues anunció que estos auriculares también... Bueno, en realidad vale con cualquier visor que tenga una entrada a Jack, pero... Pero lo que han hecho básicamente es que han actualizado el packaging, ¿no? O sea, la caja para poner ahí PlayStation VR 2 y lo han anunciado como que son como, o sea, para PlayStation VR 2, ¿no? Son 70 euros lo que cuestan estos oh, auriculares. Yeah. Joder. Y bien, si, si no quieres llevar los que te traen, que son intra, estos que te metes dentro sí. o los pulse o cualquier otro pues tienes esta opción que estarían fijos y no tienes que ponértelos siempre. Solo ponerte el visor y ya lo llevan de serie, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ya es? veremos. A ver, pues que nos lo manden y lo probamos. Yo qué sé. Y los puse sí. claro, si Gaby tiene así. los de PlayStation enviar uno sí. y no suenan mal. A mí me gustaban los de Logitech. Esos estaban bien para, estaban muy bien, los de Logitech para las Quest 2. Sí, pero de los de Logitech eran más no como está. los sí. indes. ¿Te refieres a estos? Es en... no, no, no, no, no, no, no. Los, los, los, los, no me los de Logitech para las Quest 2, los específicos. Es que no los que tengo ahí. No, pero, pero era pues, lo que... Vienen con una copa como los de Index, con esa sí. el MVRS de, de, de, de refracción. Sí, una cosa rara. Nunca me acuerdo de cómo era eso. Pero vamos, esa, mm. eso. Bueno, venía con eso. Eh, 70 euros. Bueno, el manden. 15 de marzo estarán disponibles. 15 de marzo. Y bien. si os lo compráis alguno de vosotros, robianos, podéis hacer la review, porque de eso va la comunidad. ¿Eh? Que si queréis los, alguno por hacer que, la review, pues la dais. ¿Qué? Los que decías de Logitech... Con unas bridas bien puestas Se le mueven por es verdad. De Sí, lo que pasa es que luego me las llevaba por ahí y cuando iba a un... ¿sabes? Cuando voy a un evento o tal Pues queda, queda raro, porque si estás hablando sí, de... Claro, veniros a la VR y tienes ahí tres bridas, eh, no da la imagen real que queremos dar, eh, eh, eh, pero sí es verdad, para la casa, claro, y con un calcetín, o sea que, que sí, que se, se, podía, se podía hacer. Bueno, después de los titulares oficiales, después de los titulares de las cosas más importantes que jamás deberíais perderos, y todo eso está en la web de Real o Virtual Vienen los que a lo mejor os habéis perdido Que son los que traigo yo por fuera eh, Dejarme primero, porque yo venía de hacer una, una cosa Porque estaba estaba esta mañana pensando En, en triple SAES en, Veía muchísima gente cabreada Mucha, mucha gente cabreada con lo mismo de siempre, ¿no? Que nos faltan juegos, nos faltan juegos y los juegos que hay es que no son muy allá y, y los visores, el visor que nos da. ¿Y por qué no nos dan lo que nosotros queremos? No, no, es, es, esa es la frase. Eh, ¿Por qué no tenemos el visor perfecto? Tal? y Entonces yo me imaginaba, después de toda la experiencia que tenemos, de estos años y de os decimos que estamos nosotros estamos a caballo entre la divulgación con vosotros los vianos y lo que hacemos fuera en los estudios y lo que trabajamos y estamos ahí en el business este para intentar vivir y sacar algo eh, yo me imaginé esto y digo lo voy a poner en la en la en la pizarrita para no olvidarme yo diferencio a ver si estáis conmigo eh y vosotros tres que estáis aquí también podéis opinar yo diferencio mucho entre lo que es el mercado de consumo bueno yo muchos todo, entre lo que es el mundo profesional y el mundo de consumo el mundo de consumo somos nosotros somos los, la gente que estamos en casa los, los que compramos los visores para jugar por a la gente y luego está el mundo profesional ¿no? entonces en mi cabeza esto sí que es el propio de mi cabeza eh, esto funcionaba así y yo veo a estas marcas así quién está escorado a un lado y quién está escorado a otro entonces meta tiene algo de consumo quizá uno de los mayores de consumo después de sony pero tiene mucho, mucho, mucho enfocado al business. ¿El business qué es? El business no es eh, vendérselo a, solo a empresas, es vendérselo a universidades, eh, a medicina, a, hay, hay un montón de cosas, a los arcades, el mundo audiovisual, eh, la industria, uh -huh. todo eso, ¿no? Todo eso son los 20 millones de visores que dicen que han vendido. Yo creo que 18 los han vendido a todo esto, porque cuando vas fuera... Ves empresas con 30. Nosotros, eh, César, ¿cuántos tenemos en Bifootball? Si no tenemos 30 visores allí, Wii Quest 2, o sea, que, que, imagínate. Entonces, esa es la parte que es Meta. Eh, Donde Steam el trabajo hay un huevo hay, hay, <risa> y, y medio, pro. sí, claro. O sea, que por eso. Luego tenemos los verdes, los verdes de Steam. Lo he puesto verde porque era el color que me apetecía. Los verdes. Que es Steam, sí. Steam tiene muy poquito para, para profesional, porque Julio y César, yo no sé si vosotros en el mundo profesional habéis visto mucho Index. Yo he visto uno o cero. ¿Poco? Yo he visto Index, no, pero Vive. Eh, bueno. en museos, en sitios donde el uso del casco es masivo, como son putos tanques Acordate eh, la presentación aquella de, de, de, de business, business, business, business, business Business, business, bueno pues eh, Steam tiene, tiene una patita puesta en lo profesional y sobre todo mucho el index se ha utilizado mucho para el videojuego Vive, Vive lo mismo, Vive es solo profesional y, y, y, sí. y, y da unas pinceladas para el consumo y os dice, también podéis jugar con esto, pero muy poquito, o sea, bueno, pues ahí para cuatro o cinco que somos. Eh, Pico, tres cuartos de lo mismo. Pico vive del mundo profesional. Pico, yo lo he visto en Iberia y en, y en aerolíneas, eh, que te dan, dejan un visor si el viaje es largo. Lo he visto en, en, en sitios súper raros, de, de, pues que han comprado las, las Pico, las tres, o sabes, que eran ladrillos, eh, tal. Luego está Sony, claro, Sony y PSVR no tiene el mundo profesional. Nunca verás a una empresa trabajar en la PSVR2, nunca. Yo no he visto a nadie que tenga una PlayStation VR. Para el DevKit, para hacer una aplicación de, de, de 10.000 euros, de 15.000 euros, nadie hace eso. Pimax, la he puesto porque no sé dónde ponerla. La o sea, Pimax iba a haber hecho un, un agujero flotando en algún lado. Pero bueno, Pimax, es verdad que yo lo he visto, las he, las he visto en, en, un, en un par de museos y luego dicen que algún jugador la tiene. Dicen. Es un rumor. O sea que algo anda por ahí. Y Barrio... Barrio tiene eh, la, mi, mi, minúsculo al jugador y muchísima gente que está trabajando. Un píxel de, de, sí, de verde. Un píxel de verde y el verde. resto. Si os veis, he dejado, entre, he dejado entre una línea roja y la otra línea roja, he dejado ahí un espacio, un espacio chiquitito ese es el espacio que yo le llamo trabajo, que es algo nuevo cuando Meta intenta venderte el visor para que trabajes. No se lo está vendiendo a B2B, ni a Learning, ni a Salud, ni nada de eso. Se lo, está, lo, se lo está diciendo a alguien para que trabaje, cosa que ni Dios trabaja con el Web Pro. Yo no he visto a nadie pues, ponerse el Web Pro. Yo pa creo que. Pero no diseño, eh. de no diseño, ¿eh? No de diseño. No, no, no, no, no. Eso sí. O sea, digo de trabajo para que un oficinista, para que alguien en su Excel. En su doc, un periodista, un alguien... La, ni Dios hace eso, ¿no? Ni Dios hace eso. Nadie, nadie lo va a hacer en su sano juicio. ¿verdad? Claro, claro. La verdad. Pero lo he dejado ahí por si acaso, pero porque sepáis que las marcas andan por ahí. Entonces, si veis a la izquierda, en el mundo profesional da lo mismo el peso, el panel, la ergonomía, la batería, el tracking, todo eso nos trae sin cuidado. Sin cuidado. Porque si tú haces una aplicación que vale 25.000 euros, el ROI, que es lo que ganas con esa aplicación... La haces muy rápido. Tú haces una aplicación a una empresa, la empresa te paga, hay un evento, tú la utilizas, ya está. Hemos ganado dinero los dos, tú has ganado lo que querías hacer, nosotros hemos ganado la pasta, pues ya está. ¿Y qué es lo importante? El deploy, el, el poder llevar esa aplicación a las gafas o a muchas gafas a la vez. El RMA, que cuando palme una gafa te la devuelvan rápido porque tienes un evento. Los soportes, que, no, que, que te ayuden, los foros... Para los, la gente que está currando, como Julio, todo el día, como César, pues necesitas que, que... los acuerdos comerciales, eso es lo importante. Todo eso se traduce en ladrillos de dinero. Eso que está ahí abajo. Mucho dinero se mueve en eso. Por lo menos el dinero del ecosistema. Ahora, lo importante en el consumo. El peso. El panel, la ergonomía, la batería, el tracking. Como falles en una de esas, tienes hordas, las hordas, que somos todos nosotros, quemando con las antorchas cualquier cosa que se nos cruce. O sea, como igual que ahora quemamos a PSVR porque tiene pentail, ¿Cuándo creíamos que tenía RGB? Y vamos ahí con... Si he tardado una semana en darme cuenta que tenía Penta Pues eso, <risa> pero, vamos to... claro. <risa> pero vamos todos con las antorchas, vamos a quemar a Sony que se merece, que nos han vendido una mierda, y, y en general cualquier visor que cae, no tiene, dis... bueno, no tiene DisplayPort, porque no tiene DisplayPort, eso equivale a una bomba atómica, o sea, eso es ese botón rojo y, y les fulminas, o sea, ya no existen ni, ni, ni las cucarachas ahí en la fábrica donde hagan eso, ¿no? ¿Y qué nos da lo mismo a nosotros? El deploy. Porque queremos jugar, no queremos hacer nada profesional. Con lo cual, el dinero que se mueve ahí es minúsculo. Es minúsculo. O sea, el mundo del videojuego y de lo social no da un pavo a nadie. Entonces, ¿cómo? Y aquí viene la reflexión, que es lo de la derecha. Si un AAA son 100 millones de euros, el mínimo del AAA para considerarse AAA, ¿Cuántos triples A van a llegar? Y esto es el momento de que, de que aplastamos la lata del hype esta que tenemos aquí. O sea, la hacemos así. Y no es por nada. Pero estas dos, a mí estas dos semanas de vacaciones me han servido para esto. ¿no? Para decir, ¿pero qué triples A vamos a tener? Pero esto es una broma. O sea, no vamos a tener triples A dentro de 20 años, mínimo. 15 años. <risa> lo siento, por a los que vengáis, con toda la ilusión del mundo. Nosotros, yo estoy encantado de la VR. Me encanta la VR. Depende. Depende. ¿Cómo que, ¿Depende de quién? ¿Quién va a pagar 100 millones de euros? ¿Quién se va a meter en un, en un 100 Porque millones de clave, euros? Porque la clave, la clave y lo que tiene que hacer la empresa ahora, sobre todo al principio y lo que, lo que ha hecho Sony para lanzar su visor, es coger AAA que ya existen y llevarlos a la VR, son más baratos. Eh, Gran Turismo mm. 7, Resident Evil Village. Horizon no. Sí, pero, pero eso no ¿no? llegará. Bueno, estaba, pero ya me entiendes. Sí. <ríe> pero no vamos a así. tener el, no vamos a tener Hogwarts, eh, no vamos a tener eh, grandes juegos que aparecen en PC y que de repente saltan a las gafas, ¿no? O sea, yo dudo mucho que volvamos bueno, a ver. No a tener. Hasta que ellos se den cuenta, ¿no? Una cosa es si, si realmente se puede mover eso, ¿no? O sea, como con esa calidad habría que bajarla, a lo mejor, no sé. Lo digo, o sea pero que como factible que sería igual que hacen un mod o sea, no no ya depende de cómo lo quieran pulir sí, o, si podemos pensar que no, es. cómo lo quieran acercar a mecánicas de VR pero que cuando es tu Hay dinero... juegos que son más cercanos a mecánicas de VR y otros no el Hogwarts Legacy a mí me parece totalmente alejado de la realidad virtual como concepto de juego y jugable pero juegos como Resident Evil en primera persona que han cambiado cosas y ya es un juego de VR pues eso sí no solamente por la, la, los gráficos del juego Sino por el estilo del juego El estilo de la jugabilidad Hay algunos que son más factibles en VR que otros Bueno, yo vengo con los pies muy muy muy en la tierra Creo que ni vendiendo todo lo que se tiene que vender Nos van a dar triples AES Nos dan triples AES de vez en cuando Cuando ellos quieren potenciar algo Pues Sony Yo estoy convencido que ni siquiera es triple A El Horizon, el Call of the Mountain No es triple A o sea, es muy bonito, pero como juego es un jueguillo mm. o sea, es un juego de escalada que está guay que tiene tres mm. o cuatro cosas chulas pero no es el gran megajuego donde mundos abiertos, que va a tener un montón de revisitación, que vas a poder ahí, la persistencia y todas esas cosas ¿No? entonces, es eh, un, bueno, un juegazo Sí, es no, son, no son juegazos y, y al revés, hay juegazos que no son triple A claro, claro, pero si con esto no quiero decir lo, lo parás es que que bueno, que es un mm. poco lo de que es un poco de siempre que nos dejemos, en mi caso yo lo que opino es que deberíamos dejar de quejarnos todo el día de todas estas cosas y entender dónde estamos, la realidad adulta, madura, de dónde estamos viendo el panorama económico económico o sea, no si fuera nuestro dinero a ti te tocan mañana mil millones de la lotería y yo te digo que no te haces un juego de VR triple A. Yo sí Que no Que no, que no Que tú, que tú, que te, que tú te pones así Y viene un, tío, viene un tío económico viene En, en la oficina viene el, el ¿Cómo se llama? este El que lleva el que lleva las cuentas de la empresa, lleva el contable te... Claro da pues igual, yo, Le despido me Llega yo el contable y dice Pero tú eres idiota, pero ¿qué vas a hacer con ese dinero? No voy a hacer un triple A para VR Dice, venga, venga tómate la pastilla y, y, y cállate vete ahí para jugar yo además me La dan cara, igual el resto <ríe> lo voy a hacer para jugar yo ya yeah. Bueno, Con es, casinos es... Y... <risa> es que... Claro. que no vamos a tener miles de millones de dólares invertidos en la VR en videojuegos y que lo que vamos a tener son jueguecillos que está guay, jueguecillos que nos van a divertir, como yo y me he divertido en uno que es de los años 80, ¿no? ¿Cómo se llama? El... bueno, híbrido. El que vas el... disparando. Pues en el... el 4 Remake es un híbrido AAA que llega próximamente a PlayStation 2 y como hablamos en el programa anterior trabajará también en modo VR sí. en el soporte bueno. básico que espero que por lo menos para jugarlo se pueda jugar en primera persona, espero Bueno, bueno pues ya dejo de hablar del anti-hype dejo de hablar de anti-hype y vamos a hablar de, de cosas que me han llamado la atención esta semana, esta semana me ha llamado mucho la atención el virtual speech y es que el GPT Chat, se acerca a la IA, gente se acerca a la IA para bien o para mal bueno, se acerca, ¿no? que ya nos ha superado, o sea, eh eh, el metaverso se ha ido al carajo, o sea, ya nadie habla del metaverso, cosa que se agradece, nos han dejado en paz a la VR, o sea, yo estas dos semanas he estado leyendo y todo lo que leía era IA, o sea, nadie hablaba del metaverso y quien lo hacía lo hacía para mal, es que la... el metaverso. Ya, ya nadie confía en el metaverso, ahora es la IA, y si no estás en la IA, pues eh, con razón, entonces esta gente lo que ha hecho es que puedas hablar, ha incluido ya la IA, aquello que hizo Roblox o gente, eh, lo han metido ya en avatares. Entonces tú no estás hablando con el avatar, o sea, tú estás hablando con GPT Chat o Chat GPT, pero estás hablando a través de un avatar, con lo cual le da personificación, embodiment, le da sentimientos sí. y aunque la voz sea un cagarrut, porque todavía no lo han hecho demasiado bien, pero ya estás hablando con alguien. O sea estuve, que... estuve yo comiendo con el con el cofundador de Virtual Speech hace, hace un par de semanas. Y me estaba contando el tema este, o sea, bueno, un par de semanas, a lo mejor un poco más, a lo mejor un mes y medio, eh, que era cuando justo con el chat GPT estaba, estaba de repente entrando en todas nuestras casas. Sí. Y, y, y estuvimos hablando justo de eso que estaban implementando ya que, y que lo iban a sacar enseguida porque había un o sea, te permitía una, una cantidad de cosas que, que si no de otra forma, o sea, estabas mucho más limitado y aquí te daba pues, muchísimo espacio que todavía están en fase de pruebas, pero creemos que las primeras pruebas eran increíbles. Bueno, pues ya, ya están aquí, ya se están anunciando y esto lo que abre la puerta es que haya muchos juegos o que alguien en algún juego, Julio, estás tardando en que algún muñequito eh, lleve incorporado chat gbt porque todo esto yo eh, se puede igual que a ver yo tengo metido aquí en casa el stable diffusion y tengo todas estas cosas que van saliendo paralelas del control net y todo esto eh, se puede llegar a eh, una especie de chat bueno el otro día hicieron el leak de la de facebook 300 gigas de código abierto o sea de código que, que lo metieron en un torrent y te lo largas lo puedes compilar y tenerlo en casa, pero yo no sé si todavía eh, algo de, de. Se puede hacer offline. Algo de. Están haciendo una versión libre de GPT-Chat. Y de hecho, hace poco pedían, reclutaban a gente para hablar con. O sea, en plan. meterle Añadir tu, tu propio texto a la. set. Uh -huh. al, sí, al dataset, modelo. Al modelo, sí. Y. Y va a, salir, va a salir dentro de poco, si no ha salido ya, no sé. Estaba pues, imaginaros que es no, Stable no tengo, Diffusion No tengo el, el, la, la noticia muy fresca uh -huh. porque, como que la pasé por ella <ríe> sí, rápido bom, bom. y tal, pero, pero sí que estaba. Y en cuanto a aplicación en juegos, eh, yo he estado pensando en cómo aplicarlo en juego. Y una, una cosa muy guay es que le puedes. Eh, puedes renderizar tu juego en texto, es decir, en descripciones de lo que hay en pantalla para que el, los NPC entiendan lo que hay en pantalla como una descripción de texto y respondan con un contexto que tú le has dado previamente. Por ejemplo, le puedes decir al personaje «¿Eres un alienígena rojo con tres ojos?» que está en un entorno que tiene tres árboles, hay una casa, no sé qué... Eh, hay A dos metros está eh, una persona, a tres metros está un objeto que es un ítem del juego... Y entonces, eh, tú puedes hacer, pues le puedes hablar a ese personaje y ese te va a responder en ese contexto y cada vez que el contexto cambie, tú le das un input de texto que es el renderizar la escena al, al NPC en texto otra vez. Entonces, con eso podrías tener un personaje que responda a las cosas aquí en pantalla, que, re que te responda de forma realista y que no se salga mucho del guión. Es difícil que no se salga del guión completamente, pero podría dar el, el pego y podría ser muy interesante de hacer. Vamos a ver, la, ¿cuál, ¿cuál es la lacra de los videojuegos en realidad virtual social? Es que no hay nadie, que no hay nadie. Pues, eh, ¿qué más te da a ti estar hablando con alguien que no es real? ¿Qué más te da? a no sé pues qué quiera es real, que, es real, pues eso que, que, que, que si es que te da lo mismo de hecho a, seguramente la, la IA o lo, lo pasa es que si habría que metes, si te metes planeta Teta a lo mejor no ¿sabes? no el planeta Teta ahí sí que tiene que ser real porque va a quedar muy raro tener tener una relación con una IA iba a quedar raro pero bueno que, que sí que, que, que, a ver que todo esto no es que sea futuro esto hace años hablábamos del futuro esto ya es realidad o sea, César conoce al que está detrás de esto, o sea, esto ya es real, hay un tío ahí o una tía, un grupo de gente que lo están haciendo, ¿vale? Pues esto ya llega, y esto ya llega. Esto ya está, pero claro, luego te dice que el creador, Sam Altman, que es el creador de ChatGPT, te dice que que bueno, que puede, puede que, que necesitamos regular esto porque da un poco de miedillo. Esto puede empezar a dar un poco de miedillo Hay un artículo de esta semana que me he leído Que está muy bien, que habla De que los fanzines, dice Esta es la, esta es la situación ahora mismo, los fanzines publican Cuentos cortos de ficción que están Inundados de envíos generados por IA O sea, hay gente que se dedica a escribir cuentos con la IA No a escribir cuentos con la IA IA, escríbeme el cuento Y según lo, lo hace, zasca, se lo manda Con lo cual, eso no mola A gente no le mola Artstation, que es lo, muchos lo conoceréis están inundados de propuestas generadas por IA, ¿no? O sea, un montón de cosas. Y claro, Station dice, espérate, espérate, que no, no puedo controlar tal la avalancha. Las oficinas de las misiones universitarias, hay redacciones personales generadas por IA, ¿no? Y que no están mal hechas. Si es que la historia es que nada de esto está mal hecho. O sea, que está bien. Que como respuesta está bien. Igual que los profesores universitarios, los profesores, mi hijo el otro día me dice, papá, estoy haciendo un trabajo con, con la IA, y digo, pues... Eh, eh, más vale que te lo aprendas de memoria, porque si el profesor te pregunta algo y no tienes ni puñetera idea de lo que estás hablando, pues vas a quedar muy mal. O sea, entiende lo que estás haciendo. Entiéndelo, ¿no? Entonces, eh, el artículo estaba muy bien porque venía a decir el gran temor que tenemos todos. Y es que todo el mundo, todos los que estamos aquí a la vez, bueno, todos los que estamos aquí yo creo que tenemos una base de realidad virtual muy buena. Pero imaginaros, gente que no tiene ni puñetera idea de realidad virtual, sube de nivel de pronto, es un power up, o le han instalado un DLC. Y de pronto, gracias, gracias a, la, a la IA, es capaz de hablar como hablamos nosotros de cosas que llevamos 10 años estudiando. ¿No? Entonces me gusta la reflexión porque dice suben de nivel instantáneamente y se vuelven realmente buenos creando objetos culturales. O sea, que, que, que la cosa va a estar ahí. ¿no? Dice, a los que a les preocupa la competencia, la competencia de los normales sin talento que no se han ganado la capacidad. Y esto es a lo que viene esto. No, no, no tienes gremio, no, o sea, no perteneces al gremio, no tienes disciplina, no vives en la comunidad, eh, no has hecho nada en tu vida y sin embargo lo que estás haciendo es llegar al nivel que está llegando el experto. A, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención cuando hablo con GPT-Chat: es que de normal. Es como que tiene... Bueno, en general... O sea, tiene, sabe de todo. No, no de forma experta, pero sí sabe, sabe de todo. Y sabe más que la media de cualquier cosa. De medicina, de tecnología... Entonces, realmente, vale, no supera a los expertos, pero sí a, a la persona media. Y puedes tener conversaciones muy interesantes sobre uh -huh. temas filosóficos y sobre tecnología sí, y sobre y es un... Disfrutas pues es... hablando con una inteligencia artificial Más que con muchas personas <risa> Ese es el temor o sea que... Ese es el temor que tienen muchos no El temor a que de repente los novatos Obtengan superpoderes creativos Que los pongan al mismo nivel Que los formados y los institu... institucionaldo, o ¿cómo <risa> institucionalizados <risa> O como se digas Institucionalizados Vamos Que de pronto todos vamos a ser un poquito más listos Y eso al que Pero... se indispensable al que se guarda la información porque de eso estaba hablando hace poco al que se cree que por tener esa información o se cree que por tener ese talento es indispensable en la empresa de repente va a haber tres o cuatro que lleguen y digan pues esto lo hago yo, mira, espera pum, y le da un botón y dice ya está lo mismo que llevas tú, ya lo he hecho yo o sea, ¿cuál es el valor añadido de los que nos formamos? ahí hay un conflicto se reduce un poco pero eso siempre pasa al final eh, por ejemplo con la fotografía en el caso de mi familia hay eh, una persona que es fotógrafo una persona que fotógrafa y que en eh, su formación ella invirtió de in mucho esfuerzo en entender cómo funcionaban las lentes y cómo funcionaba el, o sea, la, la, toda la, la teoría y toda la práctica que requiere hacer buenas fotografías que ahora eh, casi cualquier móvil hace medio automáticamente a ver, no digo artísticas, sino fotografías funcionales bien hechas, ¿no? entonces la tecnología siempre empuja a todo el mundo por igual y al final pues te va alcanzando y tienes que destacar de otra forma. ¿no? Bueno, el artículo que os decía es súper interesante, es de los mejores que me he leído yo esta semana, que a mí me ha parecido interesante, de John Stokes, lo he puesto ahí. Dice, digo esto no de manera irónica, nuestra sociedad no está preparada para esta cantidad de increíbles... ¿no? De, de, de son que, que pasadas ¿no? o sea que sí, que se nos viene una ola eh, súper pasada, para ir terminando os digo que Avalon, que es una empresa que hace universos ha recaudado 13 millones para conseguir un, un universo digital interoperable y esto ¿por qué os lo pongo? porque no sale la palabra metaverso por ningún lado quiere decir que se está desplazando <risa> se está desplazando tanto en los medios de comunicación como en las reuniones de trabajo que aquel que diga metaverso, mal tiene en letra pequeña piezas del metaverso. ¿eh? Fíjate. Sí, pero eso lo pone lo pone Venture. Lo pone Venture pero no lo no, no lo dicen ellos. De hecho, ellos. La, bueno, la empresa fue fundada por los de Bear quest que es increíble. Eh, Call of Duty, diablos. O sea, hay gente detrás que, que el del ring. O sea, hay gente que muy, muy potente detrás de este proyecto. Dice, imaginamos que en el futuro las personas trabajarán, juntan con herramientas. Esto lo que están haciendo es mundos que puedan unirse a otros mundos. O sea que si tú haces el juego. Eh, otro eh, puede hacer un juego diferente y que todos hablen lo mismo Lo que decimos que es imposible para que salga el metaverso Que todos nos pongamos de acuerdo Que pueda saltar de un juego a otro con tus características eh, Pues eso sea el tema y aquí es lo que dice este, dice tratamos de, el, el, tratamos de evitar el uso de la palabra metaverso porque últimamente ha sido muy criticada, dice nos reímos de Kentucky Fresh Chicken, ¿por qué será? pues porque Kentucky Fresh Chicken no ha hecho un metaverso, ha hecho una mierda ha hecho, ha hecho, ha hecho, ha hecho un pollo ha hecho un, pues eso <risa> ha hecho una, una aplicación ya. virtual ya está eh, claro, la, la mejor pues que yo he visto es la de el, el metaverso de la academia de Rafa Nadal ¿os acordáis? Sí. Eso lo sacaron de esta forma. El metaverso. Rafa Nadal hace el metaverso de su academia virtual. Y eso era peor que lo que salía, lo que venía en los, los CD-ROMs en los años 80. O sea, era... Bueno, son lugares, lugares muy poco especiales porque todavía no se han impregnado de gamificaciones, no se han impregnado de, de lo que eran los MATS, los MUD que eran los juegos sociales, que como nacieron, no eh, todavía no se ha impregnado de eso. Entonces estamos viviendo lugares completamente vacíos, donde no tienes que suceder absolutamente nada, porque no hay propuestas de nada y encima no puedes escapar a otros sitios porque son mundos cerrados. Pero bueno, os lo he traído, 13 millones de dólares, que eso les da para cero coma. Porque 13 millones de dólares en Estados Unidos para estas empresas, te lo chupas en un mes y medio, como se te vaya la mano. Y lo último, ya lo último, lo último, me ha molado mucho este vídeo porque esto ya es ciencia ficción o sea, esto resulta que puedes jugar con las gafas a el Fly Simulator y hay un plugin de Fly Simulator que te coge los datos de los aviones reales que están volando en sus trayectorias y puedes acercarte a ellos y el hombre, que estáis viendo aquí cogió un caza para escol escoltar el vuelo que estaba haciendo su mujer de vuelta a casa <risa> <risa> oh, o sea, su mujer real está en un avión no, como ese con esas coordenadas y en esas trayectorias, por supuesto la, sí. la mujer no está en ese avión, no están jugando los dos, una está en el mundo real. Pero esto mimetiza el mundo real, es el espejo del mundo real, y el otro estaba con el caza, que el caza no sé por qué lo ha cogido, si era quería dispararle a un misil o porque quería que no le pasara nada. Eso nunca lo dijo en la en el post. Para, para alcanzarlo al avión. Para el... bueno, cuidar a su mujer de vuelta a casa. O sea que me ha gustado... Me ha gustado... Jugar a cuidar a su mujer. Eso gusta. es, jugar a cuidar a su mujer. O sea, flipante el mundo donde nos estamos yendo ¿eh? esto es increíble venga vamos a vamos a hablar de, de, de, de, de en qué empezamos The a hablar hardware. no quiero meter la pata meta de hardware eh, planeta teta de verge, de verge eh, como dice le compartieron no filtró la presentación interna que hizo meta o alguien bueno esto después de lo que le pasó con Brad Lins y todo esto yo no creo que estén muy contentos a menos que le hayan hecho apuestas pero no sé realmente bueno, luego valoramos la cuestión es que que, se, que que Meta hizo una presentación interna de la hoja de ruta pues un poco a corto, medio plazo y también largo bueno, largo a, de aquí a esta o sea, en esta década, ¿no? un sí. poco de 2023, que es el año que estamos a 2027, que será uno de los productos que se lance de su primera gafa de realidad aumentada de la línea innovación, como ellos dicen entonces voy a comentaros algunas cosas, que... puntos que resumen, aunque el primer punto de ahí teníamos una errata, la noticia que, que ya está corregido en la web, porque lo que dice, es se han vendido cerca de 20 millones de unidades de visores Quest, dice Quest, en general, Ya ahí dentro está Quest 1, Quest 2 y Quest Pro. A ver, es verdad que la mayoría de esos visores, de esos, de esos casi cerca de 20 millones... Son Quest 2. Son Quest 2 seguramente, porque Quest 1, un Quest 1, 1 millón... Lo hay seguro, porque tenemos la confirmación de voz en su momento que hablaba de siete cifras. Que decía cuando se... Da, o sea, que animaba a los desarrolladores a desarrollar para Quest 1 porque no te esas siete cifras y tal, ¿no? ¿no? No daba a entender cuánta gente había, pero, pero más de un millón tenía que haber. Sí. Y yo creo que, que un millón o dos tendría que haber de Quest 1 en su día, no sé, que llegara a vender en su momento, ¿no? Pues eso, y Quest Pro está claro que yo no creo que hayan llegado a un millón, la verdad. Pero quién sabe, a lo mejor no? con empresas y no sé, puede es ser que... Pero bueno, como sea, pongámosle que haya 18 de cuentos o por ahí, ¿vale? O sea, que ya una cantidad 18 acerca unidades. 18 millones. <risa> no, <risa> 18 <risa> no, si ya, como decía antes, en B fútbol hay, hay más que eso. Eh, pues, pues eso, que la cuestión es que que se acerca a esas estimaciones que se hablaban ¿no? que si 15, por ahí, bueno, más o menos pues este sería el primer dato que tendríamos por así decirlo, oficial, ¿no? porque es algo que habrían compartido internamente de las ventas, y si esto es así yo no sé por qué Meta nos anima a decir, hemos vendido 18 millones de cuentos ¿no? o lo que sea o sea, es un buen valor, ¿no creéis? O sea, antes de entrar ya en detalle del resto de cosas pues porque saben que solo el 10% lo usa y eso ya. es ampliamente conocido Sí, no, bueno, entonces... pues, pues como estás diciendo más cositas, eh, como, como dicen, en 2023, o sea, este año ya sabíamos que iba a llegar Quest 3, pues lo que dicen sí. ahora, las novedades que dicen es que en otoño, pues tendrá un precio ligeramente superior al de Quest 2, que la de 128 son los 400 dólares, o sea que será un poco más que esos 400 dólares, o sea, que aquí nos va a costar más de 450 euros. Eso es lo que sabemos. Y también dice que será el doble de potente, por lo menos, at least. O sea, que por lo menos será el doble de potente. Y que será más delgado, la mitad de delgado. O sea, entendemos que va a pasar a Pancake, con lo cual se va a reducir la distancia y el grosor. Y que tendrá características de realidad mixta de Quest Pro. Esto, porque bueno, ya lo sabíamos que se ha hablado de que lo dijo Zuckerberg la última... Esta de resultados financieros que dijo que sería... Eh, ay, no me acuerdo la palabra de... esta que, que, Como llaman a lo que lleva Pro de, de la realidad mixta. Eh, ah, el... el, el, el, el, el, el reality. De, sí, el eso, reality. reality. Es un dispositivo meta-reality. Meta meta -reality, ya, me, ya, ya verás tú la risa cuando los medios generalistas empiecen a explicar lo que es el meta-reality ese. O sea... Va, Va a flipar, bueno, pues, me voy a comprar palomitas solo para verlo Básicamente um, es que tiene realidad mixta sí. bueno, pues sí. y, y la cuestión es que Interesante que en 2024 El año después habría otro Este sería el que llega este año sería el de Stinson Con nombre en clave Stinson y que estaría más pensado Por así decirlo a, a entusiasta, aunque Para no Que, tenga, que, que, que, que ver. tenemos a Nostradamus en el foro Que tenemos a Nostradamus en el foro Rafa, elabora eso elabora eso. La ruta <risas> se la van a pasar por el forro Cuestres antes de verano tú aquí, aquí la gente, Robiano, sabéis cosas que nosotros no sabemos. O sea, sois unos máquinas. Pero eh, bueno, pues no sé, ojalá. Pues se no, no sé. Para, por así decirlo, para entusiastas, porque tendrías que convencer de esas características nuevas para que dieras el salto, ¿no? de que el Yamai, como el Raskin, que es el de encargado de VR, dice a los empleados que habrá que convencer para que te animes a dar el salto, ¿no? Pues la cuestión es esa, que... Bueno, dice que se lanzará con 41 nuevas aplicaciones y juegos que aprovecharán pues, el visor y las características de realidad mixta. Yo Nueva. entiendo que muchas de ellas serán de realidad mixta. Estas Pero nuevas, nuevas sí pone nuevas no sé claro nuevas 41 juegos triple A no van a ser eso está bien no, quién está era... con, quién es? sí, ya ya hemos hablado <risa> de eso ya hemos pasado ya hemos, hemos pasado por la por el por el los sí, sí, sí. americanos 41 ya... nuevas aplicaciones y juegos 41 pues pero nuevas sabes. tienen que ser nuevas de verdad no vale hemos hecho el port porque si haces el port del sí, port pero, del port pero claro, una claro, nueva a decir, puede ser claro como si David Shaver como que que le la, la me pelota, corto el que no que no puede ser tienen que ser completamente nuevas Beat Saber 2. 2 eso, Beat Saber 2 pero 2, no el mismo Beat Saber de antes bueno, 40, yo 45. estoy convencido que Quest 3, y este sí que lo damos. Quest 3 sale con el juego de Gran Theft Auto va seguro, a ser el paquete seguro. Quest 3, Gran Theft Auto pero seguro que será compatible con Quest 2, si no es que se le echaría mambo, después de haber anunciado con Quest 2 vamos ah, sí. vamos, yo lo creo y la cuestión es que okay, el año siguiente, como pone ahí, venta para lanzar un casco más accesible, cuyo nombre en clave es Ventura. Como es pues, Ventura, pues Ventura. <ríe> el objetivo de este casco es muy sencillo. Esto es la palabra literal suya. Ofrecer el mayor impacto posible al precio más atractivo en el mercado de consumo. O sea, digamos que este año llegará como decíamos, ligeramente superior a 450 euros o 400 dólares en Estados Unidos, o donde sea la cuestión es que luego el año que viene debería ser más barato que lo que cueste secuestre. ahora sí eso sí quizás no tenga las mismas características podría ser como un modelo S ¿no? o digamos o algo así mm. lo que pensamos en su día que iba a ser Quest 2 quizá mm. porque yo pensaba que cuando iba a llegar a Quest 2 sería pues, un Quest 1 pues con mejor economía o más barato en algunas cosas ¿no? pero no, resultó ser un dispositivo totalmente superior en casi todo, es verdad que tiene sus matices como las pantallas y todas estas cosas, ¿no? de los colores mm. y tal pero bueno perdés también cosas como el ajuste IPD y todo esto, pero bueno yo no, entiendo. En no entiendo, no entiendo no entiendo el, el VR Ventura este el, el, el, el, este, ¿no? Ace Ventura, no entiendo el Ventura este, <risa> o sea, esto que me estás contando, que estás sacando un visor que va a poder, pero este visor va a poder correr lo que quiero que corra, o no va a poder... O sea, ¿es más barato por...? ¿Qué es más barato? Bueno, supongo que la... Bueno, ¿Por es que qué? no sabemos. O sea, esto es lo que dicen. Que, que claro. será... Si no tiene eye tracking, <risa> no tiene face tracking. ¿Por, porque será Quest no 2. Para mismo? llevar la realidad Un de Quest con Pancake. Pero supongo que... Bueno, Joder, no sé. que bajón, ¿no? Es que tampoco vale. tenemos mucha más información. Vale, vale. Lo que, lo que dicen bueno y... y esto en el 2024. O sea, en el 2024... Joder, yo me esperaba cuando era pequeño en el 2024 los coches iban a volar. No me puedes vender Cuerdos otra vez, por favor. ¿No? no sé. <risa> Tía, la realidad virtual Ola. de la actualidad me parece mucho más top que lo que yo me imaginaba cuando era pequeño que iba a ser la realidad virtual. Pero que hablamos del 24, que es el año que viene. A final es el año que viene. No sé. Vale, vale. Ven. Venga, hype, hype. Que suba el hype. Más. Venga, Pero más cosas. -Life, Alex, eh, no me los imaginaba yo ni, ni fumado. Pues vale, venga, el... vale, te, lo, te lo compro, te lo compro, te lo compro. Venga, bueno, si la imagen de nuevo, antes de entrar en la, en la R, hay una cosa que, que está al final hay que poner Quest Pro 2, la joya en un futuro próximo. Pero lo que dicen es que lo, lo más cercano Joder. a lo que suena como un sucesor de Quest Pro, y esto es, será, el, entre comillas, muy lejos en el futuro. O sea, entre comillas, en plan literal, después de Ventura en 2024, quizá llegue un Quest Pro 2. Pero como comentan, están planeando que su visor más avanzado con nombre en clave, la joya de la corona, ¿no? la joya, <risa> con avatares fotorrealistas codec, pues eso podría llegar más adelante. Queremos que tenga una mayor resolución para el trabajo y que se adapte pues, a las labores del trabajo, al texto y a cosas así que vale no que claro, claro. Queremos tomar muchas de las cosas cómodas de Quest Pro y cómo se, se acopla a la cabeza, se siente la arquitectura dividida que tiene y traer eso para el confort. Bueno, pues a nada, ya no ha habido críticas del confort de Quest Pro, pero bueno, esto lo dejamos ahí, ¿no? Pero dice, ¿ahora, trabajo, mismo, ¿sí? ahora mismo estamos en el tercer año de Quest 2, explica a los empleados. Y, la, y lamentablemente, las nuevas cohortes o gentes que llegan, ¿no? La gente que, se, que lo compró estas últimas navidades no están tan metidos o comprometidos a la retención de, como los que lo compraron antes, que eran fricazos entusiastas como somos nosotros, ¿no? Claro, la mayoría. Y nos están ignorando. O que, o, o que llegaron... ¡Ponerle no, DisplayPort! No. Ya empezamos. con eh, que, no, ¿no? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que la PCVR bueno. está muerta! Que no te has enterado, Julio, todavía. Cosas yo para yo que hacer... jugando al Elite Angelus con buena calidad. Está en... Cosas para pi, hacer que, pi. que estas cosas mejores ¿no? Dice, insiste a los empleados en hacer trivial que el compartir lo que hacemos en el RV, entiendo que se refiere a, a, a, por ejemplo, lo que hacemos en el Explorer, ¿no? De compartir cuando jugamos, eh, que sea más, más fácil de compartir en otras plataformas, más trivial, como dice rediseñar la tienda de web para hacerla más dinámica, pues saber qué quiere decir, y dar a los desarrolladores la posibilidad de hacer cosas como promociones automatizadas. Bueno, esto es para mejorar de cara a los desarrolladores también. Tenemos que mejorar en crecimiento, retención, tenemos que ser mejores en lo social y realmente hacer esas cosas más fiables, más intuitivas, para que la gente pueda contar con ellas. ¿Pero eso a quién se lo dice? Pues esto a los empleados. Ya, pero los empleados pueden hacer algo. O sea, decir? hombre Son los que construyen el código que alguien dictará qué hay que hacer, pero sí, bueno son las pautas, bueno. ¿no? O la, o la... Es que estas cosas son, es que estas cosas en empresas, es que es que es una o sea es César, que, que tú, que tú estás chapa... también en, en empresas grandes. <risa> estas reuniones no van a ningún lado. Esto de chicos, tenemos que ser más dinámicos, porque la empresa depende de ello. Y claro, sales de, la, de ahí allí diciendo ¿Y qué hago yo para ser dinámico? O sea, que, porque, que, que... que digan. <risa> Te puedes <risa> poner pero... sombreros graciosos. <risa> claro, me... mañana venimos de Pokémon, pero que, o sea, <risa> Eh, que no es que estas cosas a mí me suenan a chuflas pues, pues esto, pero... esto es la parte de VR de y la parte de vale. AR, acordaros que estaba Raven stories que ahora mismo no tiene nada de hard de que de, tú visual no solo, solo tú pones una gafas de sol y, y puedes escuchar vale o puedes darle órdenes puedes hacer fotos para eso llevar las cámaras la Raven stories sí. pues lo que comentan es que este año también en otoño lanzarán la segunda generación de este visor o sea bueno de estas gafas de de sol con Rayban y la tercera generación que llegará en 2025 oh. sería la primera que tendría la pantalla que denominan viewfinder que es la que podrías ver mensajes de texto escanear códigos qr traducir texto en tiempo real de, de en otro idioma y la gafas vendría en este caso la, la de tercera generación con una interfaz de la como la muñequera hasta que te acuerdas la okay. no me acuerdo el nombre de la empresa hasta que compraron pero Así. vamos, que para, para poder controlar la interfaz de forma sencilla, pero van a querer hacer que también sea como un reloj de estos inteligentes y que puedas controlar también, como tener ahí el tema de, del pulso y todo esto para fitness, ¿no? O sea, aprovechar ahí también el mercado del reloj inteligente combinado con las gafas para controlarlas. ...para cambiar la imagen parece que nos estamos hipnotizando... no quiere comprar compraros las gafas... ...comprar o las gafas... No, que Mira, dices, ...no queremos ahí, que la gente no tenga que elegir... En ...el tu dispositivo ...en su muñeca y la y el reloj inteligente... ...lo queremos combinar... ...construyendo ese yo, reloj con interfaces digo, neuronales... Dime César. Yo, tengo las, ...yo tengo la ray eh, ...y las utilizo... ...para vacilar... ...punto... ...o sea, llegar a la gente a un sitio donde todavía... ...no, lo haya, no, lo haya, no haya vacilado... Digo, mira que gafas chulas, y hago una foto, hago un vídeo, oh, a ver, pues mira, sí, sí, ya está, fuera. Pero, Pero luego lo sacas, porque yo también las tengo, y no he sacado sí. ni una sola foto, o sea, las hago, porque digo, sí. anda, esto las hago para no sacar el teléfono. Y incluso he hecho vídeos, he estado guiando, y digo, venga, la voy a hacer, y luego no lo saco, porque es un, es un petardo el, el, el, espérate, sacas el teléfono, <ríe> le pones, la, sincroniza... Eh, no te lo sube es, es su rollo, y además la calidad no es la misma que el móvil si quieres una foto buena sacas el móvil y alguna ocasión donde donde haya sido más rápido hacer la foto que sacar el móvil bueno alguna he tenido pero llevo las gafas porque las gafas me gustan Hombre, a ver, son Ray -Ban. O sea, yo, yo las tengo porque, porque tenía una, una caca de Decathlon de 17 euros y cuando me llegaron estas dije, pues me las pongo. Me, y son Ray -Ban. Me imagino que el modelo este nuevo que salga este, este año tendrá mejor calidad las fotos y todo esto, digo yo. Mejor pero si es por la calidad. Las son... calidad son... La calidad no es mala. Lo que pasa es que, mm. primero, que está en el formato eh, Instagram, con lo cual las fotos son cuadradas. Ya, y los vídeos y eso te eso te limita bastante por ejemplo no, a mí no me gusta generalmente hacer las fotos en vertical sino me gusta hacerlas en horizontal modo modo después pantalla de televisión donde ¿no? después lo voy a ver eh, ¿Me hacer pero así? Eh, sí es una alternativa es algo cuadrada. No, se me había, no se me había mira eh. Que no, que yo estoy contigo César, que los que lo tenemos no terminamos de usarlo A mí me gustaría saber un caso de uso real donde estas cosas funcionen Que es un paso necesario para aprender el usuario cómo lo hace Para el font factor, para que la fábrica sepa cómo meter el chip ahí tan pequeñito tal Pero bueno, como primeros usuarios yo, que somos pues. Yo, yo creo que la gente que usaría esto en general que suele usar Instagram y hacer publicaciones lo que más les importa es salir ellos no el entorno de fuera entonces lo que tenían que sacar es unas gafas con un palito extensible que haces así y te, te va grabando a, a ti mismo no entonces si, si sacan eso yo le veo más futuro que a unas gafas que graben a, a qué, tú vas por la calle ellos quieren grabarse a sí mismos y, estando en sitios, no grabar los sitios los sitios dan igual lo que importa sí. es la persona es la red social más egocéntrica que existe en Instagram. Entonces, claro, ¿qué pues sacando estas gafas? Pero si todo el mundo tiene gafas, entonces, eh, tío, hazme una foto. Eh, tío, súbeme la foto, ¿no? no o sea que a lo mejor no. no funciona no. así. Me te tengo que ponerme concretamente en la pose concreta <risa> para que el dron de... el tron me pille y me ponga los, labi los labios así. Y entonces <risa> ya, claro. Ahí sí quieres fotos Pero, pero pues eso, el, el, el, ¿no había un dron? ¿Cómo se llamaba el dron que sacó que sacó estos, los amarillos estos de, de ¿no? ¿Cómo sí, se llamaba? ¿verdad? Que está chulísimo Snap, la cosa Snap, de... Snap sacó el, el, el, el dron amarillo Snapchat. ese pequeñito sí, que te sí, seguía sí. a todos lados, ¿ves? Eso tu vida bueno. en, en, en tercera persona <risa> como el videojuego claro. Bueno, realidad sí, aumentada. sí va enfocado al ego sí, claro. del usuario, que es lo que tiene... Déjame que termine, que, que, que si no lo vamos a gastar horas. Venga, vale. vamos. Las la primeras gafas de realidad aumentadas, o aumentada de verdad, serán en 2027, pero en 2024 Mer que, querrán lanzar, lanzarlas en plan prueba, o sea, pues como aquella prueba que hicieron para empleados hace tiempo, aquella gafas que llevaban, sí. pues en 2024 lanzaría. Y sería la línea Innovation, que decían, de gafas de realidad aumentada para entusiastas que quieran ahí... Pues tener esa reglamentada más, más guay, ¿no? Y luego estaría la línea escale, que serían gafas inteligentes, digamos, menos avanzadas, y, y la segunda generación de, de, de su reloj inteligente, o sea, que sería como la cuarta generación de esa Raiban. Y una de las cosas que, que viene aquí, bueno, estoy entusiasta de la reglamentada, bueno, sería la reglamentada que quiere sacar Facebook, porque al final será la que reemplazaría a los móviles en teoría en el futuro. ¿Y por qué quieren que ocurra eso, no? Porque porque dicen que cree que puede obtener unos ingresos medios por usuario superiores a los que sostiene actualmente en las redes sociales con este tipo de visión de realidad aumentada, gracias a la combinación de venta de bienes virtuales, complemento como copias de seguridad en la nube y anuncios de realidad aumentada. Y ellos dicen, deberíamos ser capaces de llevar un negocio de anuncios muy bueno. creo que es fácil imaginar cómo se mostrarían los anuncios en el espacio o sea, con la caja de realidad aumentada, y nuestra capacidad para realizar un seguimiento de las conversiones, que es donde ha habido un gran enfoque como empresa. También debería estar cerca del 100%. Si alcanzamos algo cercano a las proyecciones, o sea, a lo que prevén, ¿no? Será un negocio tremendo. Un negocio diferente a todo lo que hemos visto, antes en los teléfonos que, que, otra vez esto es, es otra otro humos eh, que sí esto, esto vale para, para no para nosotros esto saltátelo es porque porque a nosotros es que a mí que alguien me diga va a ser un negocio tremendo primero bueno, que, si que lo es, diría decir es que por qué está haciendo esto Facebook pues lo está haciendo porque quiere rentar esto y rentarlo pues a través de la publicidad a través de lo que ya está haciendo con las cosas 2027 que tiene, ¿no? yo en la porra puse que las sacaban en el 2035 como pronto o sea, que no existe, que no, que no en el 2020 pero sí, si, no sé, yo, o sea, para que existan pues esas capacidades deberían existir muchas cosas y no... A corto plazo lo que es seguro es que Cuestre llega este año ya ah. veremos si es para entusiasta o para lo que es y el precio que tiene y las cartillas que tiene, aunque ya se filtró el K de este que has puesto antes y que en teoría es eso ya veremos si cambian algo o lo que sea, siempre puede cambiar algo como Pro que se quitó el este de profundidad en su momento no siempre a peor. Sin no, claro, quitar un ojo. Claro, podemos empezar. <risa> pues esperemos que te sea al revés. <risa> pues el Sandy <risa> Brandy estará nerviosito, perdido, ¿no? Se habrá hecho pipí de los nervios de ver todo esto. ¿Sí? Eh, venga, vamos, saltamos al sí, vamos, mobile. Vamos, vamos a seguir, porque esto. Venga, venga. Vamos, Tenemos a César que se va a quedar dormido. César, estamos contigo. Estamos, estamos vale. contigo. ¿Por Empezamos por. por, por, por, por, por ¿Por cuál? Ah, por Z. Las Nubia. Nubia tiene nombre de. No, esto ¿No había en Avatar algo de Nubia o en, o en algún Nubia, lado? Nubia eran. Son, unos, son una raza de, de africanos eh, tremendamente alto guapos. O sea, como si fueran, como si mezclaras un, un sueco, el prototipo de sueco, con un africano. Eso eran los nubios. O sea, Joder, altos, iba, guapos, iba a decir una burrada a las, a las 10 de la noche Vale, vale Pues eh, el resumen de esta no caja no infancia, Los Nubias Vale eh... que, pues, Cuentan con certificados de Tour Railland Y luego tienen ajuste de mm -hmm. miopía De 0 a 500 grados como dicen ahí Pesan muy poco, 79 gramos eh, sí. las puedes poner para utilizar para ver incluso la consola o cosas así, o sea, hay señales Eso de vídeo normales, ¿no? Con plano. Las patillas Tienen pequeñas no son, ¿eh? Micro led de 3500 ppi. Eh, luego hablan de que puede alcanzar 1800 nits. Un campo de visión de 43 grados. Eh. ¡Qué guapo, por Dios! <risa> No, no. <risa> son bonitas y, y eso sería gustan. lo más destacable o sea, bueno más allá de, de esto pero pues, ¿qué, qué te contaron César eso si lo llegaste a, a probar funcionando claro porque esto sí sí fantástico. sí lo probé funcionando eh, a ver el, básicamente lo que son son una pantalla externa que se conecta por USB-C a un dispositivo a cuál Ahora mismo ¿eh? a teléfono a, al que quieras o en solar, un principio que un que teléfono Android porque los iPhones no, no tienen USB de salida. En teoría me dijeron que si lo quería conectar yo y lo puedo, puedo conectar a un iPad. Si tiene USB de salida sí. No lo he probado. No me lo. Sí, creo. el iPad sí tiene. Sí, lo, lo sí. tiene. No, digo que digo que lo que no he probado es que es conectar las gafas a un iPad, mm. ¿vale? Hombre, me volaría a un a, a, para joder, a la, a un la, portátil. Claro, al portátil. Es, es que, lo, siguiente, lo siguiente que pensé, eso sí que tendría sí que tendría sentido. Las gafas en sí no están mal, no están mal, son, efectivamente son muy ligeras, no son, no son arriban, pero no están mal. Lo que más me gustó, veis estas, eh, estas, eh, digamos, estos cristales, eh, tienes por ahí la otra foto mía, la otra foto con... Porque digamos la gracia que tiene esto es que tú puedes quitar ese, ese espejo, o sea, esa, ese cristal tú lo pones y lo quitas, porque se conecta de forma magnética, entonces tú lo quitas... Y tienes, eh, digamos, lo que son solo las gafas, ¿vale? Que pesa menos y que para trabajar en entornos, eh, en casa, por ejemplo, te puede ser más útil. Pero después te pones las gafas o los cristales y la ventaja que tiene primero es que te da más contraste. Por ejemplo, en el mobile que eran todo luces, sonido, gente, ruido, etc., eh, pues ayudaba bastante el tener el tener las, las gafas puestas y después te puede servir como gafas de sol por otra parte, eh, eh, no probé la, el tema de la miopía porque no eh, ni, ni sabían mucho explicármelo <ríe> ni soy miope. Eh, no. Pero el sonido, eh, eso de sonido inmersivo, no claro, sé. hombre, a ver, ¿qué? Sí, vamos, claro. vamos a dejarlo en que suenan, ¿vale? Pero cuando, cuando tú te fuiste se quedaron ver, llorando cerraron el complicado porque, porque, porque estás en una feria no y hay, hay mucho ruido de gente claro año, ¿no? o sea, ver, eh, eso, eso, eso además o sea, lo cierto es que partimos de la base el mobile es una locura es una locura o sea entras ahí eh, Oscar me dijo oye tómate una aspirina antes de entrar y dije sí sí, sí ya me he dado cuenta este porque voy a buscar una o sea, una auténtica locura la verdad es que estuvo estuvo muy chulo o sea ahora os conté impresiones del mobile en, en, como feria pero, pero, bueno, estuvo... Era, era inmenso. Era inmenso Ahí el hall 1 era lo único que realmente no existía, porque era básicamente la entrada. Uh -huh. Pero los... eran inmensos. O sea, había, había de todo. La verdad es que fue muy... Fue mucho... Costaba mucho eh, saber por dónde ibas. No es la navegación, o eh, la orientación más fácil del mundo. Pero, bueno, más o menos uh -huh. la aplicación no estaba mal. Te permitía ir viendo por dónde estabas. Yo las primeras dos horas, decían de las empleé en en aprender por dónde se iba a los sitios eh, y y buscar bien. algún sitio donde comer, donde comer mierda, cara, pero a <risa> ver. Pero, pero tu si te tecnología, claro. Sí. Y claro. bocata y pancake, bueno, es el... sí, bocata <risa> pancake, ¿no? pero está mal <risa> Y bueno, y, y, y en general el, el, el, el, la feria muy bien, o sea, cuando entras te da la sensación de primero esta es, o sea, este es el sitio donde estar. En cuanto a tecnología, eh, hay que hay que ir, hay que ver. Eh, había de todo. Eh, me sorprendió... Eh, primero vi mucho asiático. Eso era un avión. Eso era un avión eh, que le habían puesto... Eh, tenía pinta de marear todo lo del mundo. Era un avión que, ese, que digamos que, que lo tenían puesto... Eso no me acuerdo dónde estaba exactamente... Eh, y, pero, y después lo que hacían eran las sillas de dentro, sí que se movían, era... Oh, de esta... oh, oh, ¡Qué espectáculo de, de hidráulicos! No, ¿no? Es que y, y, y la gente potando. Y, claro. Curioso pues, que es, Porque es, además pues, eso, es que todos estos movimientos no los corrige las qs 2. Que eso es uno de los grandes problemas que tenemos en la simulación, que había que hacerlo poniendo un, un mando de las Vive eh, fuera del simulador. Porque claro, el sí, simulador sí. cuando se mueve... Eh, hay cosas que pasan ahí y, y, y tienes que corregirlo el drift y tal. O sea que estos, estos bueno, cuatro que están ahí tienen software para... específico para ese. Claro, ese eso es otra cosa. Mismos sí que controlan la inclinación de los asientos y tal y lo, la compensan por software. Si lo han hecho específicamente para o sea, eso. Eso es lo que está lo que iba a decir yo ahora que, que es curioso que llevan la sujeción del bobo. O sea, la, ¿no confían en la sujeción de, de Meta o qué? <risa> <Joder>. <risa> Fino. Bueno, pues con la que pero bueno. ya Pero bueno, bueno, después eh, también, eh, ah, bueno, esto, esto fue esto fue de esto estaba este bailarín estaba utilizando eh, los sensores de los sensores de cuerpo eh, y después se veía eh, se veía como una como un, un modelo en 3 D, eh, pues cogía las articulaciones. Esto es muy parecido a lo que Oscar eh, y yo hicimos hace hace unos días. En cinco minutos y con dos móviles Es acuerdas? verdad, es verdad <risa> o sea, Oye, pues salió, que... salió bastante decente Solo que sin sí, sí. cacharros Solo que sin cacharros solo que sin cacharros y en cinco minutos O sea, yeah. y en, bueno, un poquito Vamos a, a ponernos un poquito Pero sí, luego salió y salió bien O sea que con esto, mira, eh, esta es la foto que me mandaste de, de, de los cacharrines, ¿no? Vale, aquí ya pasamos a pico ¿Nos metemos a hablar de pico? Venga, sí, pues o sea, espera, estamos aquí a cada, a, Acá, acá no sea, o, bueno, venga, pico, ¿Eh? venga bueno, Pico, eh, sí, pues, sí, ¿no? sí, luego volvemos sí. Vale, sí, os voy a ir contando eh, Pico eh, Pico tenían dos stands, un stand digamos más destinado a empresas donde estaban mostrando, sobre todo las Pico 4 y las Pico 4 eh, y un poco las cosas que se podían hacer y después tenían una parte para desarrolladores, que era donde eh, donde, bueno, pues sobre todo nos contaban el nuevo lo, el nuevo juguetito que iba a salir que son estas estos trackers ¿Vale? Que se ponen ahí en la rodilla Y que te permiten eh, Después con, con una aplicación donde tú te vas moviendo Y la verdad es que se veía O sea, se movía bastante bien, lo cogía bastante bien Eso es eso es cierto mm. Hombre, esto Pero si no es un... tiene Extra de fuera, tiene drift seguro El drift es cuando sí. es Cuando, es cuando 3, 1, no 1, puedes 2, posicionarlo Son 3.12 eh, que que y, y, y en teoría iban a costar O costarán 49 euros Cada uno sí. en su a, momento A mí no, Supongo que los dos Sí. Bueno, supongo que dos, que pero no necesitas necesitas seis, lo por lo menos no, no, no pero esto, su, esto es su, para su, meter no. tus piernas o pues eso digo como... que si quieres hacer rig con esto, rig tendrás que tener no, seis. No, no, no rig, esto no. es para, para fitness, para aplicación de fitness para meter parte del cuerpo, por ejemplo para los juegos que quieran hacer cosas con, ¿Qué con piernas, si es lo mismo no, bueno, pero pero, pero decís para lo que están pensando, por eso le llaman como los trackers de fitness sí, de, que de no, hecho, que le no llaman para hacer captura esto ya valdría perdón. para Natural Locomotion. Ya está, Julio ejemplo. metiendo la patita. Sí, es verdad, <risa> sí es verdad. Pero pero si sabes dónde que está que... la extremidad, sabes qué hacer con ella. Entonces, qué sí, es la misma aplicación. Pero, bueno. pero piensa, sí, sí, sí, sí. esto te lo pones en la rodilla. Eh, no, con por... que sepas la colocación de la rodilla, sabes la colocación de la pierna. O sea, porque lo, porque lo que tenemos entre la rodilla, la parte de arriba de la rodilla y la parte de, arriba de, la, de abajo de la pero rodilla. Pero no sabes la posición de... del pie. Sí. el pie es la única que no sabes claro. que de hecho fue una de las primeras cosas que yo pregunté para mi fútbol, con lo cual a mí para el pie me haría falta otra, pero para todo lo que es la pierna, ya vale Joder, 50, bueno, 40, 50 euros más 50 euros, más 50 euros más 50 euros, casi te compras sí, un no, chaleco que, a ver, yo, yo, donde, yo donde lo vi aquí, sobre todo claro, dije, vale, el Pico lo ha comprado ByteDance, que es TikTok, sabes con esto ya te coge el cuerpo completo y ya puedes empezar a, a bailar chat a muerte, mm a muerte pero eh, este le han o sea las, las, las van a enfocar para para fitness y la verdad es que me gustaron bastante o sea me, me sorprendió que una chorradita por decir de alguna forma así por al fin y al cabo eso son los acelerómetros y sí. pero lo cogía bastante bien así que y bueno y saldrá pues creo que era en un mes más o menos me dijeron ah, bueno pues que nos que bueno. nos manden 12 o 13 y luego sí, ya verá. Bueno. Cuidado con lo que dice <ríe> Algunas cosas no se pueden decir. <risa> no a pues. pasar. Es que hubo, hubo mucho off the record en esa entrevista, que no está publicado. Sí, clientes, por eso. Ah, claro. sí, sí hubo, hubo mucho. Hubo mucho. Hubo además, Liland, eh, con una gran sonrisa, eh, yo intenté sacarle cosas eh, que no podía decir. Ah, sí. <risa> y mira que, mira que le tiré. Mira que le tiré, eh, mira que tiré y, no, y el hombre sonreía y decía: No estoy autorizado a divulgar esa información. Eh, lo cual más o menos eso, que Algunas sabías, ¿te pero oh. Lilan, es el Lilan sí. eh, Venga, vamos a pasar a más más cacharritos Porque es que hubo hubo más cacharritos Espera, espera, no, que, no te vayas de pico un segundo Ya que le entrevistaste más que nada curioso Porque, bueno Simplemente lo he comentado rápidamente Que España, como decíamos, está en el top 3 En ah. el top 1 de su Europa está Alemania Y yo creo que la segunda será Francia No sé, por... por por países de Europa, ¿vale? Eh, y, y a nivel global, para ellos, el mercado top es China. Pues lógicamente. Lo, lo, lo confirmaron y así es. Eh, nos comen, no, no pueden hablar de productos futuros. Ya no lo dejo claro. o sea, no, Seguramente estarán haciendo pico 5, seguro. Igual que Meta está haciendo 800 visores pensando a futuro, ¿no? Pues seguro que pico también está ahí. Tampoco nos van a decir ventas. Eso no, no lo comparten, igual que si tú le preguntas a alguien de meta te va a decir también que eso no lo hablan en público, como es lógico, solo internamente, ya habéis visto, <ríe> que se ha compartido esa cifra. Eh, más cosas que, bueno, el lanzamiento, ya sabéis cómo fue el lanzamiento de Pico 4, un poco accidentado al principio por tal, pero bueno, al final están contentos del impulso que cogió con las ventas gracias a las promociones de juego. César, le preguntaste por qué habían echado o por qué piensan echar a, o por qué piensan ellos... Eh algo de hacerse más pequeñitos que salió el otro día publicado sí. no no porque a no, pero... te daban una paliza allí entre cuatro pero, pero sí. claro es que tampoco eso es que también no yo creo que el ajuste que ha hecho pico o más bien by dance es como el cacho Meta, como ha hecho Uber claro. y como han hecho. Todo. Yo te digo que al, al Lila te lo llevas de Vinos por Barcelona y te acaba contando hasta cómo se llama el, Eso, el novio de su vale. madre o sea. Eso no te lo discuto, pero eh, una de las cosas que sí también me dijeron en, en Pico eh, fue que con la compra de ByteDance eh, se ha vuelto toda una locura, si antes eran mmm, 50 al, al, dos días después eran 5.000, ¿vale? Entonces supongo que ese, ese ajuste ha tenido que ser provocado porque Dice que el, el salto fue tremendo de un día para otro con la compra. Entonces, claro. pues, se ajuste venga de, de, de pura lógica. Decir, bueno, es que nos hemos pasado. Ajá. Bueno, y lo, lo último quiero deciros de Leland, y que al final, un poco para que entendamos cuál es la apuesta de estas empresas que no son solo juegos, como es Sony Complexion VR2, que es una consola de videojuegos con un visor de realidad virtual para videojuegos, principalmente, ¿no? Aunque lo pueda usar para luego va a ver películas y demás, ¿no? La cuestión es que, según dice Leland, la MR, o sea, la realidad mixta, nos ofrece una gran oportunidad para ampliar el, merc el mercado al que nos dirigimos. Y en conclusión, lo que dice es que, que añadir estos casos de uso de realidad mixta va a hacer que si el mercado ahora mismo para unos, a unos millones, digamos, de, de personas, ¿no? Como pues ser las consolas, pues que lo puedas abrir a, pues, a un mercado mucho mayor, no solo en gente también, sino en aplicaciones, ¿no? Por eso, en teoría, esto, este movimiento de realidad mixta. Vale. La sensación que yo tuve durante la feria era que había mucha más realidad aumentada de la que yo me esperaba. <risa> bueno, esto esta foto que, que veis aquí es que de repente llego a ver el, el Hyperloop y de repente veo mi apellido ahí y digo, ¿y, y esto? <risa> Quintero, César Quintero. Y, has has y... invertido pasta en Hyperloop. Pues supongo que debo haber invertido mucha, porque eh, las cápsulas de Hyperloop se llaman Quintero One y esta es la Quintero Two. O sea que. Sí. sí, señor. Eh, pues decía que en la feria, en la feria eh, vi sobre todo eh, que estaban apostando bastante por realidad aumentada. Eh, bueno, eso ya, dado que vas poniendo estas cosas, este modelo este modelo me, me lo hicieron con una cámara frontal en 30 segundos. Iba a decir, pues se nota Hombre sí, ese... Digo, <risa> ponte aquí, sonríe, aguanta cinco segundos y 30 decir segundos. Que esto de... está ya un poco más superado ¿No? Esto o no A mí bueno, me hicieron ver, uno así gracia, parecido El otro día La gracia de esto digo, es que después mal. te ponían Tu avatar <risa> Te lo ponían, en, te lo ponían en, en una zona de Barcelona eh, Para que anduviera por ahí y después eh, para que, que olieras unas, unas mezcla de perfumes que hacían para meter el, el sentido del perfume. Y después para meter el sentido del gusto, eh, los hermanos Roca habían desarrollado unos unos bombones que, que te daban otros sabores, etcétera Y después mm. acababa con Hugo, eh, que eran eh, nuestros amigos de los, chalecos, los y chalecos, que además han sacado unas mangas nuevas que les han vuelto a dar. Por segundo año, el, el premio del CES eh, a la innovación y, y era la parte, del, la parte del tacto. Bueno, bien, estaba chulo. O sea, que, que sí, mucho a Quest Pro, ¿no? O alguna Quest Pro. No, esto, por... esto, fue, esto fue Meta. O sea, tuve, tuve una reunión. Meta, eh, era, eh, tenían una zona espectacular, pero la tenían totalmente apartada. O sea, tenías que ir, era como una zona privada y de hecho solo se podía ir por invitación. Y, y entonces bueno pues eh, no, llegaron el, Ay, pues, te enseñamos las nuevas arriba las saco el bolsillo no estas las tengo eh, has probado las cosas sí has hecho la <risa> y entonces lo que me hicieron fue una demo del Workrooms eh, lo cual está algo me dijo, ¿Sí? has probado el Workrooms y digo, sí lo he probado lo que pasa es que lo he probado yo solo o sea que yo he estado probando y, y poco más ah pues vamos a hacer una reunión y entonces eh, con eh, el amigo con, que, con el Rey, con el rey. ¿Te reuniste con el techo. No, es, esto no es de hierba, abuela. Entonces, los de Workrooms, nos hicimos una reunión eh, con un par de personas, una en 2D por un Zoom y otra en y otra en, en Londres. Y lo cierto es que me sorprendió bastante, porque, pero me sorprendió bastante porque ya empezaba a pillar bien las, los gestos faciales. Y entonces, claro, de repente, cuando llevaba un ratito, eh, te olvidas dónde estás porque. Ves a la gente y te empiezas a fijar en los gestos faciales de que lo que está haciendo uno u otro y ya, hostias la diferencia era notable. Entonces, eso que yo no había conseguido probar bien eh, con uh -huh. los WordBums con las 2, cuando la usas, usas con las Pro, eh, a los al principio no, pero a los 3-4 minutos empecé a olvidarme dónde estaba y mira que había ruido por ahí. Y meterme bastante dentro de la reunión que estaba con otra gente, interactuando con ellos, viendo cuando sonreían, viendo cuando te quiñaban un ojo, viendo cuando levantaban las cejas así, como diciendo... Y eso me, me pareció bastante bastante interesante, curioso. ¿Mm? bien. Bueno, estáis viendo en pantalla al rey de España eh, probándose esas gafas. Esto es lo que tiene también las ferias. Las ferias están hechas para, para eh, los productos eh, a nivel económico, a nivel. Esto es lo que somos nosotros. Vente y, y danos pasta. Sobre todo, danos pasta. Esto no está hecho para que vayamos nosotros los consumidores, ¿no? El, cuando viene el... un ente público a un evento así llevan eh, inhibidores de frecuencia que hacen que empiece a fallar todo me lo dices sí. o me lo cuentas que cada vez que, va, que yo me dedico a eso y, y, y flipas, aparte flipas la Flipes, seguridad, total. la seguridad los que hemos lidiado con ellos y los conocemos pues bueno, por trabajo... Eh, pues sí, alucinas... Los eh, pipe trackers se iban a la mierda, pero... pero así, así, wow. a... <risa> Cuando, sí, de señor. Hecho, de estuve, estuve, hablando, estuve hablando... Bueno, estuve hablando con el presidente de con el presidente de, de HTC. Eh, y le estuve contando que necesitaba un contacto con, con gente de... Con el de China, con, ¿no? O el de China. Los que hubieran creado. Con alguien. Con los trackers. Porque, porque efectivamente en determinados momentos de determinados momentos de, de ferias y tal eh, perdían tracking y bueno, pues me puse en contacto ya veremos a ver a, a dónde llega pero en teoría ahora tengo el contacto de, de esta gente y nos van a contar por qué en esta feria se pierde el tracking pero bon, no está bien. Bien, bien primero tendrán que saberlo ellos el, el luego estuviste con cosas raras, ¿no? sí pero Ya que, saca, ya que ha sacado HTC Es que no Tal, encuentro, pero... espera, es que no. no Mientras habláis de esto Estas son las, las a ver, a ver. Sense Glow. Estos son unos guantes que básicamente Te los pones y vas cogiendo cosas Es una aplicación muy, muy sencillita eh, Todavía les falta mucho recorrido y ellos lo no saben Porque eh, el movimiento lo cogen Veis que ahí tiene unos, unos cordeles Entonces según cuando tú giras eh, aprietas la mano Crea más tensión o no y entonces por eso sabe que tú estás girando la mano Pero el problema es que eh, los digamos el, el, el, la sensación de, de toque la tienes encima de la mano Y tú cuando estás cogiendo algo lo estás cogiendo de, por, por la parte de abajo Con lo cual, como no tienes sensación por debajo sino solo por arriba eh, Todavía esto es una muy buena idea que le falta mucho recorrido Una quimera, una quimera, sí Sí. estaba buscando por aquí a, a, a HTC que no la a, bueno esto, esto, es HTC bueno, Eso no son, bueno sí. HTC bueno, lo, sí. lo que hizo allí llevar su biverse que es su metaverso que por cierto has hablado antes de pico pico metaverso no lo usan ellos prefieren sí. otros términos realidad mixta que describen mejor lo que lo que se hace en VR y tal o sea, para ellos está prohibido el metaverso gente inteligente gente. gente inteligente y ellos, y que HCC sí que su Viverse, que no le llaman metaverso, es vivirse. pues ya han abierto un poco, para, eh, pero... para empresas, están ofreciendo a empresas pues como cosas prefabricadas dentro de este mundo virtual para tener tu, pues, tus reuniones tus salas ¿eh? y en definitiva pues puedes trabajar a nivel empresarial dentro de ese metaverso impulsado por HTC Vive y también anunciaron para el Vive XR Elite, que es un nuevo visor que se está enviando ya una forma de poder utilizarlo como Quest Pro con los laterales abiertos Y cambia un poco la sujeción, que esto sí que lo has probado tú César Y eso es lo más destacado que tenían allí Entonces pues cuéntanos qué tal ese Vive XR Elite con modo realidad mixta una ballena! Que no haya una ballena que no vuele Realmente realmente estas son como las Quest Pro, por decirlo de alguna forma Se sentían relativamente cómodas sujetándolo pero, pero, pero era complicado porque tenías que apretarlo mucho para que no se te cayera, o sea, tenía esa sensación de, de, que no, de que no era demasiado, demasiado. Eso, eso no mola, ¿eh? No no, no, no, no, mola nada. A ver, también es cierto que y esto debo decirlo que no sé, no sé si es eh, un disclaimer o, o, o no. Eh, la presentación que me hicieron de las, de las élites, la demo que me hicieron fue horrible. Fue horrible, o sea, me, me Qué sorpresa. enseñaron. Qué sorpresa. Sí, sí, pero se supone, a ver, cuando tú estás haciendo unas demos en, un, en una feria, ¿vale? Eh, se supone que estás sacando lo mejor de lo mejor de que tienes ahí, y realmente la, la demo era horrible. Eh, me pusieron dos experiencias diferentes. La primera es una que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una, una china que han hecho para, para ellos, donde te metes un entorno, se veía, estabas en una discoteca, después había alguien cantando. Y yo estaba diciendo, bueno, ¿y, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y me dicen, no, no, ya, es eso, es para que veas que alguien... Podemos poner un cantante y que puedes andar. Y yo decía, o sea, vale, muchas gracias. ¿Sabes? Me daban las gafas eh, me daban las gafas sucias, sucias en el sentido de, de que los cristales estaban empañados. Y yo decía, oye, pero, ¿pero no te importa limpiarlos? Ah, sí, sí, claro. Y yo, ¿para quitarle hierro? No, claro, yo también tengo experiencia, esto se empaña mucho las... O sea, pero bueno, después me pusieron eh, el Redshield, eh, Red donde la gracia estaba en que me estaban, eh, estaba jugando al tema de de eh, reflejos, pero con eh, sobre, sobre MR, o sea que es estaba viendo al resto de la gente por el pass through ¿Qué tal ¿El, el, el, el pass-through qué tal? ¿Qué tal la sensación? Eh, esa cara ya lo dice todo, ¿vale? Pues entonces, guay. Eh, <risa> ¿Vale? eh, pero, eh, y, bueno, ya, ya que por si alguien ha probado Quest Pro, que más o menos la misma línea, ¿o qué? O mejor. Como lo vistas en general, ¿vale? Sí. Mi sensación es que es mejor las de las Quest Pro. No jodas, pues las Quest Pro mira, son malas. Ya. Sí, no, pero, pero decir? me, me da la sensación, también es cierto, vuelvo a decir, la situación en la que lo probé... O sea, no fue un guau. No fue, no fue lo que esperábamos que era... Espérate, no, que me lo verdad, pongo que, y digo... Que probarlo, probarlo a veces en feria no exactamente... Y hasta Ramón rebajando... Eh, que no, que no. Pero, no yo, pero, yo, porque no, es la, la, la experiencia de César. De César. Yo estaba allí la experiencia veces en el la, experiencia de la feria y lo conozco. vamos o sea. Y en este caso la experiencia fue muy mala, pero posiblemente por la situación de la feria, que bueno, que al fin y al cabo... Y además había un montón de gente para hacer demos, y creo que la gente que me lo hizo no era la más... Eh, Indicada, eh, indicada, eh, más, indicada, más letrada en el asunto. Efe, efectivamente. Y por vale. tanto, eso sí, yo si hubiera salido de allí y diciendo, quiero Va a salir unas gafas nuevas, voy a probarlas a, a esta feria, salgo de allí, ¿qué tal? Y digo, no, no me las compro ni de coña. Pero es posible eh, que es posible que sea también esa y, el momento. Y mira que tienen, que tienen una cámara color bien, que tienen un sensor de eh, eh, Time of Light, sí. que puede servir para corregir la perspectiva y todo. O sea, ¿tiene, tiene la tecnología para que estuviese bien? Sí, pero, pero y por eso quiero decir el disclaimer. Posiblemente la aplicación con la que me pusieron no es la más indicada. O sea, que, ya. por ejemplo, con las Pico 4, la aplicación que te ponían era bastante mejor. O sea, que te daban mucha más sensación de, venga, aquí con esto, esto mola más, ¿vale? Entonces, eh, y, y entiendo que estas tienen, o sea, el pasture es peor que las de la Pico 4. Debería. Joder. Pues no, no te tú La que Pico me... 4, de hecho, es, ni siquiera es estereoscópico, es 2D. Por eso, pero el software que utilizaban y la forma que lo hacían era muchísimo mejor que estas. Pues vaya, vaya... <risa> porque una de las cosas una de las cosas de, de, de enviarte allí era era, no. era para, para probar este gran visor no porque era el visor que iba a cambiarlo todo otra vez cada año sale uno pues este era el que iba a cambiarlo todo y en realidad no cambia nada o sea, que es lo mismo no, pues, pero eh, vale pues eh, pero, pero también quiero quiero quiero decir que me gustaría eh, no expresar una opinión final hasta no probarla en otras circunstancias porque así lo que desde luego fueron fue unas circunstancias horribles así la hemos así la hemos entendido lo que pasa es que el mundo HTC mucho tiene que cambiar en su en, eh, alrededor para que estas cosas las, las hagan bien no o sea, porque pero eso es, es lo que os decía en la primera en esa eh, cosilla que os hemos puesto al principio no que HTC es que le da igual o sea al mundo de, al mundo de César tú sabes que si tú vas ahí y al final qué es de lo que se, qué visor va, le vas a poner tú en la oficina a la gente los 40 que tengas que comprar te da igual todo esto, es que el tío que esté allí llegue a un acuerdo comercial contigo que te las deje más baratas o que te dé un soporte o que te dé no sé qué y digas, venga, vale, pues te las compro a ti y, o sea, que da lo mismo es que HTC claro. sabe que, que a la gente le da lo mismo como se vea, dentro de un orden mientras sea algo natural del ecosistema actual ¿no? o sea, mientras sean sí. igual que las contemporáneas, no menos no es PIMAX que bienvenidos a las nueva realidad eh. bueno, a esto me da igual entonces, por eso sí, no claro, creo yo que... Pero también, pero también es cierto que si le enseñas bien... Yo lo, yo lo estaba pensando, además... Estoy pensando en acceso al presidente y después dije, mejor no. <risa> pero eh, si tú llegas al... Eh, o sea, si tú esto se si lo enseñas, o sea, con un One Pier One, salen diciendo esto es la hostia. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Eh, ¿Eh? Depende vale. mucho. Y, a, y al fin y al cabo ese efecto, wow ¿lo puedes conseguir o lo puedes conseguir? El, el hardware posiblemente debería estar diseñado como para poder tener ese efecto. ¡Wow! La demo desde luego no. Pues, vaya. pues vaya, vaya. el hardware vaya. está chulo, sí. Pero... Sí, pues no, no sé. Bueno, yo tengo Tengo ciertas esperanzas a que esto va a ir mejor. O sea, que este visor debería ir algo mejor. No me convencen los mandos, porque ya sabéis que el Halo, después de tener cámaras eh, Quest Pro, que es lo mejor que hemos probado, aunque tarda en pillar el tracking. que ¿a Eso te pasa, sí, Julio. Desde el al arreglo, pero arreglo, sigue tardando un montón. Sigue tardando en pillar pero sí. se nota que, que tarda menos de hecho yo no lo he pero... notado porque me lo dijisteis que lo habían arreglado pero para mí que funciona pero, pero tienes la, que... la versión última Sí, la, la típica pregunta sí, uh -huh. sí, sí, tengo la última pero vamos que, que bueno que te no, acuerdas no que, que también dijeron que, que iban a seguir mejorando entonces pues ahora hay que darle esperanza. <risa> no. pero es que Oye. tarda como 30 segundos en pillar el tracking y, y tienes que estar así con las manos y es no, el nuevo no es tan instantáneo como coger el mando de quest 2 y ya ¿Ubris es el nuevo Alix a partir de ahora o qué es esto? O sea, ¿utilizan Ubris vale. para, para hacer estas cosas? Ubris está bien, pero yo no. No, digo que si lo utilizas Ubris para eso. Está muy guay. Pero lo, lo estás utilizando para vender el visor. Igual Ubris que Demeo. De, de o sea, de ¿no? Pero vamos a ver, ¿cuántos visores nos van a vender con el mismo juego? Pero eso es porque Ubris lo están haciendo standalón este también. A mí Ubris me flipa que Demeo estén todos. Es que están todos. Y, además, y todo el Puedo mundo lo utiliza. Puedo jugar con todos mis amigos. Hasta los que no tienen VR. Yo, Pero Leche, leche pues eh, métele algún exclusivo. Exclusivos o algo. Mira, si, si, con, ¿ves? si con las gafas puedes volar, yo me las compro. <risa> <Vale, risa> ¿eh? sí, sí. puedes, puedes hacer el... Pues yo qué sé, haz algo original. Eh, bueno, no sé. No sé. El... Yo, yo, sea, sigo eh, pensando, yo sigo pensando que igual que la Tokyo Game Show se casca en una aplicación que era maravillosa y que permitía darse vueltas por allí y ponérselo a la gente y flipar en colores y yo me, me tiré mm. dos horas y al día siguiente otras dos horas dentro más que la, eh, mayoría, de de más que la mayoría de los juegos de VR estaba súper divertido, súper chulo o sea, impresionante, cómo narices las ferias de tecnología no hacen una aplicación paralela o sea, me estás vendiendo, que ese es el problema de todo esto, ¿Qué es el pero, postureo pero el, mobile, el mobile es muy empresa o sea, el mobile no es da igual, pero yo no estoy diciendo o sea, que saques vale a Sonic pasta, y claro. al goldman y a la gota esa, de que, que yo no estoy diciendo eso pero que hagas algo, haga, hagas empieces a hacer guiños a la industria de, no has podido venir al, al World Congress este, pero ponte las gafas porque te voy a llevar a un sitio diferente y con eso vamos a y, y la imagen que daría a todo el mundo de periodistas a todo o sea no lo sé de alguna manera tienes que traspasar las fronteras de físicas no porque estás vendiendo tecnología inmersiva da igual XR, A periodistas inmersiva. No sabrían echar fotos ahí dentro, te encontrarías la imagen de que tienen puesto el casco y están echando la foto Pero entonces ahí. fliparían, pero fliparían, porque el, el artículo diría y nos hemos metido en un sitio especial y nos han llevado a tal... Luego, en realidad, ninguno de ellos sabía dónde meterse, pero como todos tienen que quedar bien, dirían que... han ent... Bueno, no lo sé, que, que hay maneras diferentes de aproximarse a lo que son las ferias del futuro, que no me las venden. Todavía tienes que ir allí y hacer cola para hablar, hacer, ponerte un visor y, y salir de allí, pues eso, con un perrito caliente que te ha costado 12 euros. Entonces, no sé, eh, no sé. VRX. Me es tenido bueno, ah, ¿En cuenta? Ah, ah, ah, Lenovo, no. no, claro. claro. Lenovo. Con lo que pasó en 2020. Lenovo. Lenovo. Esta, esta si sí, sí, sí, mi experiencia con las vale, con no la, la no fue buena, pero al menos no fue buena por la por la situación. En el Lenovo, eh, primero entré, eh, sin ningún tipo de problema, cogí probé, porque ahí sí que no había, no ni dios, no había ni dios en el Lenovo. Con lo cual, pues, eh, yo, en, en tres meses maravillosas, etcétera, eh, y son, bueno, <risa> voy a también limitarme aquí mis contenidos, porque básicamente lo que decían, lo que me enseñaban era que ni siquiera ni siquiera tenían aplicaciones propias ya casi eh, era era un menú de donde podías decir bueno pues un menú estilo Finder decir bueno pues aquí puedes acceder a, aquí a unas carpetas donde podrás ver documentos y otras donde podrás ver fotos y, y, yeah. y ya y todo eso en MR sabes con eh, pues, con el through que tenían ahí que era horrible porque eh, me mareaba o sea cuando movías la cabeza el pass-through tardaba un poquito en moverse y entonces tú oh, tu bueno. sensación te estabas moviendo y el, y el mundo no entonces el mundo hacía así, pero incluso le hacía así y como que temblaba un poco. Y claro, estuve unos minutos y dije: Oye, muchísimas gracias, me encanta. Mucha suerte para venderlas. Es una feature, eso ¿tiene, es una feature. Tiene, tienen latencia y predicción de latencia, por eso notabas que de forma elástica hace blob cuando operabas el Sí, pero limpando. es que hay que afinarlo más. Eso, ponte un tornillo que y lo mueves para afinarlo. Muchísimo. Porque sí, eh, pues es, que, sí. pues es que pues, pues, debería era, era, tener. Todos reproyectan, las cámaras están capturando las de Quest Pro y las de Quest 2 a 30 frames por segundo, la imagen, sí. y se está reproyectando a, a la rotación del casco que va a 90, entonces supongo que no lo están haciendo bien, simplemente. Pues eh, sí, es que además la predicción es lo que es Y, y bueno, o si sea, además de eso Le añades una pantalla que a lo mejor tiene un poquito más De, de, de retraso Porque no tiene el refresco que, O yo qué sé El ghosting este famoso, ahora que todo el mundo habla De las PSVR2, si tiene ghosting o no O sea que todo eso hace que, que Claro, que los visores valgan una pasta a hacerlo ¿no? ¿Eh? ¿No tiene Por ghosting? cierto, PSVR2 El pastro es a 60 frames por segundo Está de puta madre se ve súper fluido. Se bueno, ve súper... Y no tiene sí. nada de aberración. Esa flipante. Pero pero porque no corrigen la perspectiva claro, tampoco. Pues está están están todo escala pequeñica. Te Tienen las manos... Ahí? ¡Ay, mis manos sí, qué pequeñicas! Sí, sí, sí, pero, mola anterior, <risa> la pero mola mucho. Pero mola <risa> mucho. Mola mucho. Lo digo porque hay algunos de y vosotros que a lo mejor dice Real o <risa> virtual son unos haters de la PSVR-2. Anda, iros al cajón. Eh, de, todos hoy. de todos, somos de todos. Hay aquí de todos, solo hay que ver este programa. O, odiamos la tecnología y no la usamos nunca, además. Eh, ¿qué, más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más había? ¿Qué más había? ¿El... Bueno, o... pues este, este, este sí que es para empresas que, bueno, quizá bueno, estarán puliéndolo porque todavía no está en el mercado. Y dejamos, ah, teníamos pues, este. concepto optimista, este es el de Xiaomi. El Xiaomi, el Xiaomi, que pues estos son. De realidad aumentada. <susurra> Compatibles con Qualcomm, con Snapdragon Spaces, eh, sus características pesan un poquito más, son 126 gramos. Este, el otro eran 70 y pico gramos. Este es inalámbrico, no lleva cable, se la conexión Pensé con el que móvil. El señor era un... Con móviles compatibles con un el Snapdragon Spaces, o el Xiaomi 13, por ejemplo, ahí veis el PPD de 58 que te dicen que tiene. En realidad, a es muy habitual tener. Alta, digamos, resolución, ¿vale? No es lo mismo que en VR, o sea, siempre ha sido diferente por la tecnología que se usa. Que aquí utilizan, como dicen, unos, unos prismas de forma libre que te dan hasta 1200 nits. El anterior, el de hablaban de 1800 nits. Aquí son 1200 lo que hablan. Pero es curioso porque, fíjate, Oscar, te va a molar esta palabra. Venga, vale. Dicen que pantalla retina compatible con pass-through electrocrómico de cambio de color mediante una tecla o sea que, que gracias a las lentes electrocrómicas -crómica, pueden adaptarse a diferentes condiciones de iluminación es decir que pueden oscurecer lo, lo, el cristal por así decirlo es que es la única manera es la única manera mientras los helecos los proyectores que tienen no peguen el pelotazo de luz que tienen que dar, que a ver dónde metes tú el calor de eso eh, o oscureces la habitación o oscureces las pantallas porque tú, tú estás viendo esta pantalla, que por cierto, lo que sí que me está gustando es que de dos años para acá han debido ver nuestro programa, han debido ver la hora virtual. Sí, porque ya nadie hace cosas sólidas, ya todos son transparentes, como es en la realidad, porque tú no puedes hacer cosas sólidas, no salvo inventos un poco del demonio. Pero esto, o sea, que ya, ya empiezan a mentir, empiezan a mentir un poquito menos. Electrocrómicas Electrocómicas Electrocrómicas Bueno, pues eh, Sí, yo creo que esto Es un gimmick O sea, yo creo que esto es unas gafas que sacan Que no las vas a poder comprar O que las comprarán cinco Si a mí ya lo dice, nuestro nuevo concepto Ahí está, pues se acabó No vamos a hablar mucho de esto Porque es un concepto, esto han hecho dos O una, o ninguna y, y todo es un CGI sí, y, y no solo, y es no solo no, han hecho dos, una o ninguna sino que yo ni siquiera se podía ver no, les dijeron que no se podía probar al menos de momento oh, pues no existe Oye, y, y, y te dijeron cuándo iba a salir o algo ¿cuál, la, perdona? La, las anteriores la, que, la, que, la, la otra anterior si te dijeron sí, te iba a salir? De... sí, en un mes en un mes, todos salen en un mes a ti en, te decían en mes, todo en un mes y unos 300 euros ¿Cuánto? Sí, pues está, pues está muy bien. Coño. ¿El qué? ¿Esto? No, las ZT. No, no, ah, ah, las ZT. Eh. Que... Ah, bueno, las ZT no, son. Nubia eran. Hombre, por pues sí, sí, 200 sí, sí. euros bien vale una prueba. Coño, que yo, yo sí, me sí. las compro. Sí, no, Mercedes. Pero, hombre, Mercedes. Espé, Julio, espérate un poco, por lo menos. Eh. Por 200 euros, y pisájeme <ríe> que viene. Está de puta madre. Sí, pero habrá que leerse algo antes. Espérate. Espérate, porque a lo mejor es un truño. ¿Sabes? Que no lo sé. ¿Qué? Tenía no, no, no, no. mucho... Espera, César. ¿Habría mucho o no? ¿Tenía mucho FOB? No, o... 43 grados. 43 grados. ve Julio? No, si es que no puedes comprarlo antes. Vale, vale. Tú pregunta antes. Cago en, Cago la leche. La... Puedo... Es más grande las que de que decir... que la <risa> Con dos palos. Quiere decir que Nubia también tenía otro producto, que era un, una tablet, ¿vale? Eh, que era una tablet eh, en 3D. Pero era sí. una tal en 3D que molaba mucho, porque lo que hacía era, eso sí, solo valía para uno, tenía dos cámaras frontales, entonces te miraba los ojos, veía dónde estabas mirando, y entonces a lo, tardábamos unos tres segundos en que lo que tenía dentro, que podía ser una película, un documento, una foto, un lo que sea, te lo hacía en 3D y te lo hacía muy bien. Entonces, qué eso guay. sí que, o sea, no sé la utilidad que puede tener, yo estuve viendo un trozo Tú de... Tú lo, lo has, que has hecho. Un... estaba pensando, ¿y yo para qué quiero eso? Pero... Pues no lo sé, pero yo estuve viendo un trozo de la película de Wonder Woman eh, y la verdad es que molaba verles ahí eh, corren en 3D o sea, pero, pero, pero me, mucho que lo hacían Pero tipo holografía o sea, Sí, como si, lo, como si tipo se... Tipo pantalla gola. Nintendo 3DS que, que tenía una cámara que ajustaba ligeramente la sensación de 3D para que no perdiera, o sea, te traqueaba la cara no te, para No te lo no sabría, no sabría decir, entiendo que si sí lo hacen porque lo que hacen es mirando desde los ojos y cuando te mueves te va diciendo pero sí te era como si se levantara un poco la imagen de, de, de, la, de la propia pantalla. La verdad es que era una cosa que molaba. Uh, me Bien. pareció bastante Bien. chulo también bajo la marca Nubia. Uh -huh. bueno, Nubia Pad 3 o algo así. <risa> Nubia Pad, no ah, sé sí. qué, me suena qué. Le, llamó, le, llamaban ¿Sí, los, le llamaban el iPad, imagínate. Digo, un iPad. Dicíamos, no, bueno, un <risa> pad, un tablet. Digo, ah, vale. <risa> vale. <risa> De, lo de que te traquease dónde está la, la posición permitiría reajustar la perspectiva del 3D para que de verdad te diera la sensación de que al mover la cabeza vises otras perspectivas del modelo 3D. Claro. Cosa que no hacía claro. la 3DS, que la 3DS solo ajustaba lo que es la directa, a donde tenía que, que, que ver tu ojo la imagen 3D estereoscópica normal sin, sin cambiar la proyección. Pero con esta tecnología se podría y sería muy chulo. De hecho, yo daba por hecho... Hace eh, 2016 que esto ya estaría a la venta en todos sitios, pero bueno, al final. Eso es que no, eso es que no hay gente. Estamos en 2024 no. y solo lo has visto en un tablet que el que nadie le ha dado mucha importancia por lo visto. No, pero eso claro, es como el monitor, bueno. el monitor ese grande que siempre los traigo, ese monitor mm. que hace 3D ahí medio que es sí. un aparato que necesitas un camión para moverlo, pues eh, sí, sí. eso está eso está a orden del sí. día total orden del día El... pero aquí lo puedes en un tablet pequeñito bueno y es uh -huh. una tecnología viable y no cara es, la Nintendo la usaba en una consola de 200 euros de 2016 puede ser que todavía, que todavía es que no es tablets no... estaban más en torno a los 1000 ¿eh? no, o pues, sea barato barato no, no era pues vale. eso <risa> Pues no sé qué más de. ¿Queréis contar algo más de la feria o pasamos a un par de no, cosillas? A César, lo que, si quiere contar algo más, no sé, César, algo más que uh, te llame la atención o lo que sea. Bueno, eh, así de resumen, sí, me, la feria me ha gustado mucho, me ha parecido que es un, un referente total de, en cuanto a tecnología. Eh, había, me resultó curioso que un 40% de, de la feria eran asiáticos. Eh, y, y es que muchas veces eh, se nos olvida que existe una parte del mundo muy grande con mucha gente que están haciendo muchas cosas y, y mucho dinero. Un... Y mucho dinero, sí. Está bien. Eh, después había mucho tema de mucho tema de inteligencia artificial. Sí. Eh, eh, mínimo uno de cada tres estaba, estaba trabajando en temas de inteligencia artificial, en mínimo. Y, y bueno, pues la verdad es que... Y después, una diferencia muy grande entre las, los grandes, las grandes empresas, Lenovo, Microsoft, eh, HTC, que tenían stands muy grandes, pero donde estaba la chicha eran los stands pequeñitos, porque en, sobre todo en la parte de cuatro, cuatro años desde ahora, o sea, for years from now, eh, que era, digamos, la parte de las startups, ¿vale? Eh, ahí, en cualquier un stand pequeñito de un metro cuadrado, Alguien había tenido una idea de puta madre con eh, y con inteligencia artificial y te estaba sacando unas ideas espectaculares. Así que muy interesante. La, la IA, IA es, lo, la IA es lo que viene. Eh, esto Julio que lo hemos hablado por lo mandaste y lo tenía yo aquí puesto hablando de IA. Han llegado <risa> han llegado esto es lo este es el, el, el, el next level elevado al cubo. Esto es lo que robianos si hasta ahora daba miedo. Esto ya es terrorífico, o sea, esto es como ya el, el, el Silent Hill de la IA. ¿no? O es... Me extraña que Facebook no esté desarrollando esto en vez de Uber. Esto es que ya han conseguido, ya han conseguido, gracias a las técnicas, pues yo que sé, Stable Diffusion y demás, pero ya con todo lo, el tema de los EEGs, decodificar lo que estamos pensando. Te cagas. Yo, yo me giño. O sea, y con precisión y con acojonante. precisión ¿Eh? sí o sea que ya <risa> hemos llegado al mundo donde piensas algo y la IA la a, puede grabar tus sueños es que la crea mira el avión mira la perspectiva del avión sí, y sí, cómo sí, se sí. corta el mismo, mismo trozo del avión Hostia, o sea no será exactamente el... de momento no es exactamente <risa> pero, pero claro eh, o sea tú, tú ma, a ver no vamos a decirlo bien hay una imagen que tú estás viendo. Esto es un poco lo que pasa con el, el córtex visual. O sea, no es lo que tú estés imaginando. Tú estás mirando eso y él sabe lo que estás mirando. Necesitas haberlo mirado. Claro, porque yo no sé si cierras los ojos y lo imaginas, el córtex visual no entra en funcionamiento. Con lo cual no vas a sí, poder sacar... Que entra. Pero vas a poder sacar esa información si no miras. O sea, solo lo imaginas. Claro, yo no, no soy experto en, en neurología, con lo cual no sé qué zonas del cerebro se ponen en funcionamiento cuando tú cierras los ojos e imaginas. Porque esos nervios ópticos no están mandando señal a donde tienen que mandar. Entonces no los sé muy ópticos, bien. Nervios ópticos no, pero donde se procesa la imagen y donde se crea la imagen mental... Es igual la. O sea, cuando se activan las mismas áreas del cerebro cuando tú imaginas esa imagen, cuando imaginas la cara de alguien, cuando imaginas una imagen de un árbol, que, que cuando lo ves. Hay claro, una pero a lo mejor lo que cerebro. digo es que, que la parte de. Es, que a lo mejor lo que están sacando los datos que están. Es que no me he leído el paper entero. No sé si los datos que están sacando los están sacando de la, del corte visual o lo están sacando de otro lado. Hmm. no Ese es a lo que iba. Pero bueno, hmm. Hmm. en cualquiera de los casos, agarraos los machos. O sea ya está. Si la máquina ya sabes lo que estás pensando. Bueno si la máquina sabe lo que estás pensando, lo vas a ver Facebook. Y entonces allá vámonos, bueno, Eso ya da más miedo. O sea yo casi prefiero que lo ya. sepa Skynet que lo sepa que lo sepa Facebook. ¿Sabes? Pero pero bueno eh, ya no va a haber manera de mentir. Ya no va a haber manera de ser humano. porque te van a cazar en todas. ¿En qué estás pensando? En nada anda pillín en nada qué estarías pensando claro y esto y, y en el trabajo igual en el momento en el que de repente pa aparezca ahí un balón de fútbol chas en qué estás pensando deberías estar trabajando pedazo inútil que para eso te pago no piensas en claro y tú estás o sea que eh, las la, ¡buah! que esto claro que si nos ponemos en plan optimista y nos ponemos en plan bien esto viene para que la gente con impedimentos pueda llegar a funcionar de una manera casi normal, ¿no? O sea, gente que tiene problemas en el habla, gente que tiene problemas en la visión, gente, por... o sea, todo esto puede llegar a funcionar. O sea, que esa es la parte de verdad interesante de no cuñado que estamos hablando aquí, pero que es verdad que si te pones en lo malo, lo malo es muy malo. O sea, lo malo, vamos a flipar. Y como casi nunca se utilizan para bien, dime. Había eh, una de las startups estas pequeñitas que, de, que os estaba diciendo antes, en un metro cuadrado, había cogido con unas gafas eh, de MR y la había puesto para que para para gente que tuviera problemas visuales eh, que, que tuviera problemas visuales lo que hacía era, más o menos cogía la imagen que pillaban las cámaras y por la inteligencia artificial detectaba qué era y se las iba dictando diciendo, cuidado, tienes aquí delante una ah, de farola esto es un semáforo esto es da... Eso flipante, hombre, ¿no? digo, o sea, flipante los precon vamos a ser precon o así están las cosas. Eh, sí, así están las cosas, Rovianos. Lo que viene, lo que ha pasado en la feria, que es lo que seguramente de aquí a tres años, tres años, más o menos, tres, cuatro años. Se decía cuatro años. Cuatro años, sí. ¿no? Pues eso. Cuatro años eh, veremos si es que la empresa no la compra a alguien y la hace desaparecer. Porque eso pasa mucho en, en, en las ferias. El stand de un tío que ha sacado algo que, de, que es apasionante, de repente hay una cena ahí en Barcelona donde quedan con él, le ponen el talonario y se acabó. O sea, acabó la empresa y el tío vive en las Bahamas o en algún lado. Y ya le da igual el resto. Y nunca más eso llegará a ningún sitio. Pero no porque lo quieran vender, sino para que ninguna de las empresas aledañas de la competencia tenga acceso a eso. Entonces se torpedean entre ellos mismos. Es, eh... Yo estoy por coger un... Julio, nos cogemos un stand un, un año y vendemos algo, lo que sea. ¿Sabes? A ver si alguien nos compra. O sea, lo hacemos solo para eso. Y que, qué, qué, qué me parece o sea, bien Y, y además lo, lo vendemos, pero rapidito. Aunque no ¿eh? funcione, ¿no? da igual. Claro, que aunque no funcione. Que sí. ¿eh? no? A ti te planta la millonada y venga, ya está. Las llaves del stand. Y todos. propongo llamar... A... A nuestra empresa Hiper Compu Meganet Efectivamente, Hipercompu ¿Qué hacéis? Somos de next Global level. Global Meganet Somos de next level en la tecnología. Nunca has visto la tecnología como lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a cambiar el mundo y de paso salvar el universo. Comprado. Ahora mismo. ¿Qué hacéis? No lo sabemos. Es tan complicado que ni nosotros lo no sabemos. Metacosas. metacosas. Hacemos metacosas. Metacosas. Pues sí, ese es el, ese es el plan de, de muchos de los que van por allí. Vamos a, hablar, eh, vamos a terminar los últimos 10 minutos del programa hablando de videojuegos Hablamos de Population One, ¿os parece? Sí, sí, sí, vamos a hacerlo rápido vamos, Porque ya la hora que es Population One pasa a ser free to play en Quest En PC sigue siendo de pago, según dicen Para evitar lo que cuentas creen para chetos, ¿no? O sea, para, para trampas y tal <risa> Bueno, son las justificaciones que te dan de que no le sea tan fácil hacer eso, pero, joder, no sé, igual que te crea una cuenta de MetaRiff que va a seguir siendo de pago, también te la puedes crear para, para MetaQuest porque es lo mismo, el mismo sistema de login, no sé. Bueno. Uh -huh. Todo en la fin, vez. la cuestión es que aunque lo pagues, que va a bajar por unos de precio, van a ser 20 dólares, 20 te darán dinero virtual que equivale a ese dinero real que pagas. Y a los que ya compraron el juego... Eh, pues le van a premiar con el original banana bundle, ¿vale? Porque este juego acordad que tiene lo el plátano este que creo que era para curarte, ¿no? La uh -huh. verdad es que lo probé cuando salió el juego y no he vuelto a jugar porque no es lo mío el battle royal. Y ahora pues Está lo divertido. normal es que, que llegue más gente porque al ser free to play pues se amplíe. Uh -huh. Y ahí aquí veis el roadmap que, que plantean. ¿no? Bueno y, y lo del original banana bundle este aparte de dar dinero pues son los típicos skins y cosas de estas de cosméticos y demás. Eh, y aquí está el roadmap, que estáis viendo que llegarán más mapas, más actualizaciones al modo de, de Battle Royale, en fin, armas y mejora gráfica, quizá por eso se cargaron Quest 1, al soporte, no sé, bueno <risa> Para poder mejorar gráficamente, claro Y no, aunque podían hacerlo igualmente No tocar la versión de Quest y mejorar gráficamente Sea como sea, la cuestión es que Qué Me gustaría saber la base de jugadores que tiene que tiene esto Me gustaría saber cuántos jugadores activos realmente hay Cuántos clanes se forman Si entras en una partida cuánta gente de tu zona O sea, por ejemplo hispanos Hay eh, jugando Porque esa es una de las grandes barreras que tiene la VR Cuando te pones a jugar Y si no sabes inglés Que te toque un grupo de canallas ingleses eh, Entonces, eh, bueno Todo esto espero que valga para que sea un juego recurrente. En... Yo es verdad que tampoco soy muy de esto. La verdad que no sé. Si vosotros, César, Julio, vosotros le habéis dado a esto alguna vez. A mí todo juego que no tenga un desplazamiento eh, por teletransportación me varía. <risa> <risa> Lo cual vale. es una faena. Lo cual es una faena, pero porque juegos de estos me los imposibilita. O sea, bueno, cualquier bueno, juego que no... yo tengo que, mover, que moverme de forma. No puedo. Ni, ni vestido no, de balada, con, como... con cosas como naturales como auge, moviendo los brazos y eso. Sí, lo he probado. En el sitio. Y nada. Sí, lo lo, te lo he probado. Ayuda un poquito. Entonces, mm. en vez de aguantar 5 minutos, aguanto 6. Tú vente vete bueno, ¿no? a, <risa> a hacer Rob Explorers <risa> y verás como eh, que en una semana ya se te ha hecho. Con lo que probamos ahí, eso te saca <risa> las piernas en 2 segundos. No, eh. no, no, no lo digo las malas, sino porque al final, pues al principio pues, usaba Tenía no un Omni. ¿Tenéis, sí. un ovni? Tenéis un Omni, ahora que me estoy acordando, sí, sí, eh, sí, sí no, eh, eh, y ahí en el Omni, con alguna experiencia nuestra, yo me, no me he cogido más mareo <risas> que en el Omni, eh. o sea, mira que no me mareo, me, me mareé en el Omni como lo no hubiera mañana. No Yo sé. también me mané en el omni. Yo pues no sé qué tiene nada. el infierno ese Pero, pero nos la jugaron 9, ¿sí? 9 de marzo free to play Y el 30 de marzo más actualizaciones Bueno, y el 9, el 9 llega ya con, con las mejoras gráficas Y todo esto contigo Y el 30 llegarán más cosas Más novedades vale. Toda la información la tenéis en la web, la noticia Tenemos también Organ, ¿no? Sí, Organ sí Este juego de 2017 Que os decía al principio del programa Los titulares es un homenaje a las pesadillas al horror, como podría ser Silent Hill, de los años 90, eh, y que va a llegar, estaba en PCVR, y Amata, el estudio Amata, que son los creadores de Last Labyrinth, de Tale of Phonoboro, lo van a llevar a PlayStation VR 2. Este trailer que estáis viendo es el de la versión de PC, es el mismo. No parece que de momento se note... O sea, es el mismo tráiler La misma música, todo, igual. O sea, que a lo mejor hay mejoras, pero lo que seguro que va a haber son a aprovechar por pues, eso, los cantillos adaptativos, la vibración y es un juego de terror survival horror qué guerrería, con lo cual es un poco sí sobre todo al final vais a ver el monitor, la tele esa que se ve al final la verdad es que parece parece un culo pero... <risa> <risa> ya, me has, ya, <risa> ya me has dejado con ganas de verlo lo iba a quitar, digo. Ahora pues, ahora llegamos al final. Ahí lo tienes. Eso. Hostia, esto es súper. Es súper es Cronenberg esto, eh. Sí, o sea, cosas es es ahí. Que... O sea, te sí, metes parece... en un culo. Sí, sí, <risa> sí, sí, gente, sí. A ver, el juego, el juego además de Dalasco, eh, está muy cogido por los pelos, ¿no? O sea, son cuatro texturas ahí puestas. esto claro, como... a lo mejor algo mejora con la. ahora. Digo yo. A ver, esto es malo. Esto es malillo, ¿sabes? Es que esto es primer ya de primera parece, si no. parece una un culo pues, pizza un, efectivamente Esto estaba en inglés y ahora a y Por lo menos eh, el idioma español Yo hasta no o sea, juego, los, paso Los textos Gracias. Y tiene bueno, críticas no. positivas ¿eh? ¿De, ¿De quién? No, en Steam me refiero, ah. críticas muy positivas Ya, pues mm. para ellos Pues para ellos <ríe> Bueno, eh, a a, eso es que da primavera. un miedo que, que te mueres por lo visto, porque sí, o sea, sí, gráficamente tampoco está. Ahí. Sí. Por Pero cierto, da un miedo que te eh, a ver, VRChat no da miedo Pero casi, depende de con quién entres Y la cantidad de niños por metro cuadrado que hay <risa> allí miedo, da miedo. Pero da miedillo Llega, porque ha sido la actualización de VRChat Llega con ojos Tracking de ojos nativo, o sea que todos aquellos que tengáis Quest Pro y que tengáis Vive eh, Pro AI y, y cosas por el estilo, o yo que tengo las Barrio eh, Vamos a poder hacer el, el Tonto con los ojitos, ya van a saber dónde nos estamos mirando y de manera nativa, o sea que guay. Y al hecho otra cosa, que esto sí que mola más, y es que eh, van a hacer que cuando entres en los chats los avatares carguen mucho más rápido. Porque antes era un poco rollo. Sí, ¿qué, qué, ¿Qué es eso de arriba a la derecha? Pues la, la, los avatares que se ponen la peña, que yo, o sea, es que es, es, es tomarte un LSD, un o sea, es, tú vas allí y, yo, y eso es como si estuvieras chupando sapos desde que has entrado, porque no, no puedes atar cabos. O sea, mi mira el avatar, avatar era de, de esa super cosa. Super Nintendo. Joder, sin tracking ni nada. Era una super Nintendo ahí rígida. No no sé si rígida. Sí, pero en, tú mira mi, ese. Mira tú el desgraciado ese que se ha puesto la cola de caballo, esa o la cola de... de eso, eso eso además de mandarte se a la mola. puñeta todo el frame rate de toda la sala, porque cada vez que le miras se colapsa el sistema. ¿Sabes qué necesidad tiene de hacer eso? O sea, yo la, la última vez que entré, había un T-Rex que no cabía en la habitación. Solo le podía volver un ojo. Porque era tan grande que no podías... Y, y querías hablar con él, pero no, era imposible, porque además se colgaba. O sea, ¿queréis poner límites en vuestra imaginación, chavalada? Que es imposible entrar ahí. Bueno, que lo que estáis viendo es, es, eh, es esto, lo que han dicho. Con lo nuevo, que es lo azul, los avatares cargan mucho más rápido que en lo otro, que era lo rojo. ¿Vale? Y se llama New Prioritized Download. En vez de en paralelo, prioritario. O sea bueno. que... Pero bueno. supongo que es a lo que estás mirando. Bueno, supongo. o a... No sé, el yo a... aquí de... es que baneaba, baneaba a 7, así del tirón. <risa> y, y eso lo haría mucho más deprisa, cargaría mucho más deprisa. Y, y... Es, que, bueno. es que el dragón ese tiene esta luz, está tiene luz dinámica. Cuando se mueve, <risa> se mueve. <Es> verdad. <risa> la luz. eso sí, sí, sí. Tienen bueno, avatares que van reventando eso, es, Henry, efectivamente. Eso es... A mí me flipa, me flipa. Venga, vamos a ver lo más leído de esta semana en Real o Virtual, que es eh, Picky Blinders. Picky Blinders nos hace caminar por las calles de Birmingham, eh, siendo el muy jueves, buenas. El jueves caminaréis, Gabi, eh, tú por las calles de Birmingham. Bueno, eh, eh, Picky Blinders. Blinders. El jueves. El jueves. Peaky Blinders. Santa <risa> <risa> Ensigners eh, Retribution tiene nuevo trailer el... y soluciona problemas en cuestos. Pues por el momento todo muy pacífico eres un mafioso y luego eres un asesino de zombies y luego Meta actualiza sus planes de lanzamiento de visores muy bien, esto ya lo hemos hablado y lo hemos muy hablado el comentario de la semana bueno, teníamos aquí Piki Blinders para que veáis pensé que el comentario era más 18 poco a poco ya sí, alguno se tendrá que tener de realidad mixta Trailer de realidad de amistad, estas cosas suelen dar vergüencilla ajena <risa> eh, Este da un, un pelín putin. menos de vergüencilla ajena, pero no entiendo por qué hacen estas cosas porque, bueno, Para que es. te hagas una idea de, de cómo vive la experiencia eh, ya bueno, <risa> Ese, Pues sí, podrían invertir ¿sí, Bien los gráficos no. del agua <risa> Claro O del whisky o lo que sea eso claro, bueno. Oye, que Habrán pagado una parte o sea, Pues bueno. Y aquí tenemos el comentario que viene con Picky Blinders. Sigue quedando ridículo, pero han mejorado mucho este tipo de trailers. Desde el, el Tarzan, el Tarzan era vergonzoso. O sea, el Tarzán Tarzan era. El tarzan era, para era la hacerse, caña, el mejor El hacérselo mira. O sea, ni, ni las películas de. de ¿Cómo se llama? Este? Era mejor el trailer que el juego. Es verdad, mm. daba la sensación de que iba a ser mucho más divertido por el trailer <risa> Bueno Bueno, yo ahí tengo mis dudas Creo que era bastante malo todo Pero, bien, que hagan estas cosas, podían, ya que tienes ese presupuesto, gastártelo en el juego O sea, intenta hacer algo mejor más que gastártelo en esto, pero bien Sigue quedando ridículo, es verdad, Rogis yo Bueno, las impresiones de Gaby con este fueron buenas El primer que tenía sus cositas Pero ¿Qué? a ver, a ver el juez que sale y que... Que ocurre. Pues ya estamos ya estamos aquí, dos horitas y cinco minutos y hemos dado una vuelta a todo lo que ha pasado esta semana incluso eh, nos hemos ido de viaje a Barcelona World Congress. Muchas gracias César por... por gracias. Todo. Sí, sí. Gracias. Te mandaremos a la siguiente feria. A ver, ¿cuál, cuál es la siguiente feria que te podemos mandar? que te apetece hacerte? Uh, uh, bueno, vamos a, <risa> vamos a tener el, el Meta World Congress eh, aquí, pero eso es aquí en Madrid dentro de finales de mes. Si me vale me cualquiera. Voy al CES, a, a Las Vegas. Después que amura, hay que... Sí, para claro. A ver, que... <risa> ese me voy yo también. Nos vamos todos sí, a Las Vegas. Venga, hecho. Total, si el visor es una mierda y el juego es peor, te puedes ir allí a, a perder pasta. A un casino. A un casino. <risa> <risa> Qué maldad. Vale? ¿Con, Con casinos. un casino? Claro. Una feria con casino ¿eh? le den a la feria? Bueno, eh, Robianos Muchísimas gracias por venir una semana más eh, Ya la semana que viene tendremos más cositas eh, Gracias César por pasarte gracias. gracias Julio Por pasarte otro domingo más Gracias a vosotros por invitarme Y, y sí señor Y vamos, nos vamos viendo esta semana Muchas gracias Robianos Nos vemos de aquí gracias. a unos días Hasta luego Hasta luego Hasta luego